Eh, me veo bien, ¿verdad? Estamos iniciando esta transmisión. Buenas noches. Un saludo a toda la gente que se empieza a unir a esta transmisión de La Rajada Peluda. La Rajada Peluda hoy es el primer eh, programa sobre lo que va a tratar, que es llamadas telefónicas, mensajes, historias, leyendas, todo lo que tiene que ver con el mundo de lo paranormal, vamos a tomarlo y vamos a tocarlo en este sitio la rajada peluda es el nombre que le han puesto ustedes y es el nombre con el que ya conocemos estas transmisiones así que vamos a hacer esta noche eh, completamente paranormal de terror con toda la gente que está entrando que me llame el número telefónico lo voy a poner en pantalla ahora mismo si ustedes están viendo esta este video después de la transmisión bueno los esperamos a que todas las noches a partir de las nueve nueve y media o diez de la noche estaremos transmitiendo aquí en la rajada peludona o también voy a hacer otras transmisiones las cuales son con mi compañera melissa y esas transmisiones el programa se llama moco ok donde podemos hablar de cualquier tema y donde podemos expresarnos libremente sobre cualquier cosa. Y los podcasts oxla que es cuando hago eh, transmisión con invitados para que nos platiquen, pues, todo acerca de qué opinan de los fenómenos paranormales, del terror y demás. En este espacio, el que hoy iniciamos, que se llama La rajada peludona, vamos a hablar sobre temas paranormales, vamos a recibir las llamadas del público... Los mensajes del público, las notas de voz de eh, WhatsApp del público Y vamos precisamente a hablar sobre este tema que a muchos nos encanta Y qué mejor que sea un sábado, un sábado 26 de marzo Para que iniciemos con este primer programa La Rajada Peludona Así que, ya saben, vamos a dividir todas las transmisiones Estas de La Rajada Peludona Las de Podcast Oxlack. Y con Melisa será Moco, donde hablaremos de cualquier tema que ustedes quieran. Así que buenas noches, sean bienvenidos. Mi nombre es Oxla Castro. Es un gusto que estén conmigo esta noche y podamos platicar acerca de ese mundo extraño, del misterio, de lo sobrenatural. Algo que nos gusta y que ya llevamos años presentándolo dentro de mi canal de YouTube y mis redes sociales. Estamos transmitiendo para YouTube, Facebook, Twitch, You Now. Y próximamente TikTok y, e Instagram. Así que buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Amita Mosquita, buenas noches. Gracias, Amita Mosquita dice que tiene un grupo y que va a distribuir eh, la transmisión en sus grupos paranormales. Saludos a todos, saludos. Oclac, Jonathan Flores, Álvaro Tenorio Montenegro, saludos desde Costa Rica. Un abrazo a toda la gente de Costa Rica. Gracias a Morena también, a Santo Monet, mi hermano, bienvenido. Buenas noches. Me da mucho gusto tenerte aquí en este mi primer programa, en este mi primer programa serio. Creo que habíamos hecho estas transmisiones durante muchos años, pero el día de hoy lo comienzo a hacer de una forma seria cuando se trate de la rajada peludona, que el nombre no es nada serio, pero lo vamos a tomar con seriedad. Vamos a hacer de la rajada peludona la prima hermana de la mano peluda. ¿Les parece? Saben que este es un homenaje, es una parodia... Es igual a la mano peluda, eso no, no lo negamos, nos ha parecido que el, el, el programa que dejó Juan Ramón Sáenz era maravilloso y bueno, jugamos de alguna forma a platicar las historias como él nos enseñó a que las contaran en su programa de radio, así que ahora lo vamos a hacer en este nuestro espacio La Rajada Peludona, prima hermana de la mano peluda. Y primo hermano también de la, de la mano belluda. Cardeña, bienvenido, Evelyn Avilés. buenas noches, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí. Yes Úñiga, gracias a todos. Está mi número en pantalla, pueden llamar y contarme sus historias paranormales y si no, vamos al WhatsApp, donde ya me han mandado un sinfín de historias. Le mando un abrazo a Candy Bell, a Adriana Vázquez también que me está viendo en YouNow. Bienvenidos chicos de YouNow. Espero que las historias de esta noche les gusten. Saludos a Jeremy. A Andrés, ¿qué? Gracias. Gracias, a Jorge Doral. También bienvenidos. ¿Qué piensas, Oclac, del experimento Filadelfia? ¿Crees que fue real? Fíjate que ese tema es, está dentro de los temas de conspiraciones, de misterios en donde no se tiene nada seguro, pero es muy sonado, ¿no? Me parece que es uno de los temas que han quedado para la historia, y que de alguna forma nosotros no lo podemos comprobar, a menos de que haya eh, archivos o haya documentos que lo certifiquen, porque fue un experimento militar en donde se pudo se pudo eh, de, de, transportar un barco, pero al final la materia de, los, eh, de las personas y del barco se fundió y lo que resultó fue que el barco apareció en otro lado, pero fundido con las personas mismas. Había personas que estaban eh, pegadas al metal, es decir, la materia se unió. Muy similar a lo que ocurrió con la película de la mosca. ¿Ustedes recuerdan esa película? De los años 80, la mosca, muy famosa, buenísima película, en donde este científico está tratando de hacer un experimento para teletransportarse precisamente entre dos cámaras y lo logra, logra teletransportarse, transportar la materia a otro sitio, que eso es lo que eh, realmente no nos permite la ciencia, todavía no tenemos la capacidad de teletransportar materia, pero él en la película lo logra, sin embargo, cuando se mete a una de las cámaras para transportarse, se mete con él una mosca. Y entonces, cuando aparece en la otra cápsula, aparece fusionado con la mosca. En un principio, parece que no ha pasado nada, pero conforme va pasando el tiempo, él se comienza a transformar en una mosca. Es increíble esa película. ¿A ¿Quién no le gustó? Es maravillosa de terror, interesante. Hasta la fecha me dan muchas ganas de, de poder verla nuevamente. Es una de mis favoritas, sin duda. Es un clásico, dice M. -M Yo conocí esa historia, gracias a los Simpson, dice Andrés G. Saludos a Giancarlo. Ah, gracias, Sakura. También a Guillermo Alejandro, un abrazo y Adriana Vázquez, gracias por sus manitas de 10. Gracias. En los Simpson pasó eso, dice Bye, Fernando. Pues si pasó en los Simpsons, fíjense que a mí me encantaban los Simpson, pero eh, siempre que. Que era la hora de la caricatura yo no estaba yo estaba de vago entonces no pude ver los simpson en realidad sí veía algunos capítulos pero no no los vi mucho y son maravillosos pero si sí, ahí salió es la parodia precisamente de la película de la mosca saúl dice tengo una historia increíble pues me puedes marcar me puedes mandar un audio me puedes escribir al whatsapp que está apareciendo en pantalla y leemos tu historia o te escuchamos Perfecto, vamos a ver qué tenemos en el WhatsApp esta noche, todo lo que ha llegado de historias, de evidencias paranormales. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ventana, WhatsApp y compartimos. Ahí está. ¿Cómo que la rajada programa 1 que es repetido? Vamos a empezar el día de hoy para la gente que no llegó temprano. Eh, estoy diciéndoles que estamos iniciando este programa de forma seria Vamos a hablar de fenómenos paranormales, de terror, de misterios Como lo hacía la mano peluda, vamos a recibir llamadas, mensajes, notas de voz Y vamos a hacer de estas noches de la rajada peluda lo que es un programa paranormal Cuando esté con Melissa, el programa es moco como ya lo tenía con ella Y es donde podemos hablar de cualquier cosa ...y opinar como sea, no importa si sea verdadero o si sea falso... ...con Melisa es más echar relajo y platicar de los temas que son relevantes... ...o que están en tendencia y demás. Y cuando esté con mis invitados es el podcast Oxlack... ...en donde traemos a personajes que están dentro de la temática paranormal de terror... ...y algunos que no, pero que nos platican sus experiencias sobrenaturales... ...este es el podcast Oxlack. Así que son tres transmisiones diferentes cada noche tendremos una diferente quizá así que espero les gusten las tres como siempre cada noche estoy aquí con ustedes Sí, espero ahora con una nueva presentación entonces ya no vas a contestarle a Wiz. claro que le vamos a contestar a Wiz si tiene una historia paranormal o en moco junto a melissa vamos a tenemos aquí el, el whatsapp tenemos alguien que dice hola os buen programa gracias a esta persona que nos escribió ahí buenas noches, Oxlack, soy Nicolás Ochoa desde Colombia, un abrazo a Nicolás hasta Colombia y aquí tenemos un, una, un mensaje una historia vamos a ver qué dice buenos días Oxlack, un fuerte abrazo desde la Ciudad de México ayer estaba escuchando la canción de Sticks, Mister Robo Mister Roboto del año de 1983 es impresionante que actualmente se esté mirando que se están cumpliendo muchos aspectos de esa canción. Hace un rato vi el artículo de un robot chino, se presentó como locutor y lo hizo mejor que un humano. La canción trata del escape de Quilor, de prisión, en una época fascista, que detesta el rock pero ha sustituido al humano por robots capaces de hacer la tarea más rápido y por menos dinero. Investigando a Kilor o Kilroy, es un homónimo de su álbum King Roy Was Here pero me llamó mucho la atención otro tema pero de 1989 recuerdo bien esa época donde iba en la primaria, José Clemente Orozco turno vespertino nos dijo hasta el nombre de la primaria la mayoría de mis compañeros eran de muy bajos recursos y enfrente de la escuela ubicada en un fraccionamiento las alamedas Satispán de Zaragoza se ubican unas buenas personas que les daban de comer a algunos de ellos pero empezaron a desaparecer algunos sin saber dónde se encontraban. Se destapa la horrorosa historia de los narcos satánicos. Y saber que los pequeños habían muerto en sus sacrificios fue aterrador, y más aún porque estábamos a unos pasos de esa casa. Mark Kilroy, joven promesa, fue sodomizado, torturado, mutilado, desmembrado y finalmente le cortan la cabeza a machetazos. Esto ocurrió en Matamoros, Tamaulipas, abriéndose la historia de los narcos satánicos, el ver que sus ejecuciones no tenían remordimiento alguno, por lo que hacían, porque no fue Kilroy, fueron otras 13 personas, en verdad, en China, la piel de miedo. Eso es la primera parte que, que nos escribe nuestro amigo, en donde dice que los narcos satánicos utilizaban a los niños como, como para sus sacrificios, eh, les ofrecían a Satanás esto, esta sangre de los niños, estos cuerpos de los niños, para que les fuera bien en sus negocios. Eh, desconozco bien esa historia, sé que hay una historia de los narcos satánicos en, en Tamaulipas, pero no sabía que se robaban a los niños y que les hacían cosas. En el año de 1994, unos compañeros de preparatoria y un servidor, Estábamos realizando una investigación acerca de los OVNIs para una materia de investigación científica. Fuimos directamente a las oficinas de Maussan. Esperábamos una buena charla y poder mostrar un excelente trabajo para obtener una buena calificación. El resultado fue que fue desilusionante. Nos recibió una persona de su confianza, que en ocasiones apareció en sus programas. Nos dijo tajantemente, tenemos tanta información que no hemos podido sacar en televisión abierta porque es demasiada. Cuanto menos a ustedes, simples estudiantes, les vamos a dar algo de todo eso. Vayan y compren lo que tenemos, de ahí pueden obtener algo. Nos dimos cuenta a temprana edad que todo esto es nada más que puro negocio y abrimos los ojos para darnos cuenta hasta la fecha que absolutamente todo gira en torno al dinero. Y en esta misma cuenta también lo he visto después de dos meses sin respuesta o por lo menos un veído, como se dice cuando te veo pero ni te contestan, auténticamente es una cuenta empresarial, si alguna vez lo dudo, llegas a leer esto, simplemente éxito en tu negocio, Buenas tardes. bueno, parece que el, el muchacho al final se enojó, <risa> se enojó porque no había leído su, sus mensajes, como están escuchando, ya los estamos leyendo, él pensó que cuando me lo mandara lo iba a ver inmediatamente, no es así gente, por favor mándeme sus historias, sus evidencias, fotografías, videos. y en algún momento claro que los voy a leer, claro que los voy a ver, no, no, piensen que inmediatamente los puedo contestar porque no es así. Uh, yo creo que ni, ni las novias contestan tan rápido. Entonces, sí, hay mucho, muchos mensajes, mucho trabajo por hacer, y no es posible recibir sus mensajes así. Pero me encantó esta historia que nuestro amigo nos mandó, la de los narcosatánicos, y este, esta experiencia con Jaime Maussan, ¿no? Esta experiencia que. A ver, ¿dónde está? Aquí está esta experiencia que nos deja ver precisamente que, eh, sí, hay un negocio detrás de todos estos temas paranormales, ufológicos y demás. Eh, podemos eh, aceptar que, que sea así, porque se invierte trabajo, tiempo, esfuerzo. Lo que ya no se acepta es que, que quieran sacar dinero engañando a la gente. Si una persona trabaja haciendo investigaciones paranormales u ufológicas, si vende su contenido, si vende sus entrevistas, si gana dinero por el material que recopiló, si gana dinero por las historias que recopiló, que, que puso en un libro, que pone en un video, yo digo que está bien, yo lo hago. Pero si alguien quiere ganar dinero engañando a la gente, es ahí donde yo creo que no está bien. Eh, lamento mucho que a este compañero en, el, en la empresa de Jaime Maussan los hayan eh, dicho que, que tengan que comprar el material pero es que es así él, él paga renta no estoy defendiendo al señor Jaime Maussan él paga renta, él paga a sus trabajadores, él invierte su tiempo, su esfuerzo en todo esto y pues su contenido es muy celoso de todo el contenido que le llega a él ¿no? él se volvió una persona que es un un, un representante de esta temática y obviamente le cae mucho material y es celoso con su material, a mí el señor me cerró un canal de youtube por eh, hacer uso de su canal, de sus videos también, así que imagínense y aún así entiendo que, que les haya querido cobrar, pero no entiendo que hagan dinero diciendo mentiras. Eso es lo que no me gusta. Así que ahí hay dos cosas importantes. Qué bueno, por esta historia me gustó bastante. Un, un abrazo a Benjamín Pérez Mejía. Buenas noches, saludos. Estamos en la rajada peluda. Donde se te tiembla el nervio. ¿O cómo era? Donde se... ¿Dónde qué? La rajada peluda. Donde se te abre... El miedo o algo así. Dross me en el corazón. Yo le di la verdad, Oxlack, tú eres mía, admítelo. Ya di la verdad, Oxlack, tú eres mía, admítelo. ¿Cómo voy a ser tuya? ¿Qué pasó? Yo soy de, de mi novia, Ángel From, qué gran hater. Vamos a ver qué más tenemos, qué otras historias nos han... Es, ah, donde se respira el miedo, donde te entra el nervio. La rajada peluda, la rajada peludona, donde te entra el nervio. Ahí está. Ya tenemos eslogan. La primera vez que lo decimos bien, donde te entra el nervio, la rajada peludona. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Mensajitos tenemos en WhatsApp. Oxlack, Hace poco vi una teoría de conspiración del cual Pedro Infante murió en el 2013 y no en el, 2000, en el 1957. Así narra su nieto. Fue torturado y cambió su personalidad porque la élite lo mandó a hacer. ¿Qué opinión tienes de eso? Gracias a, a Bluster Brothers 63 por 50 pesotes. Gracias por esos superchats. Esos superchats hacen y las estrellitas en Facebook y los likes en YouNow hacen que este programa sea posible. Saludos, excelente transmisión. Una verdadera burla a los exploradores paranormales de risa. Dice Bluster Brothers 63. Gracias, mi hermano. Te mereces. Te mereces algo especial. Ah. Dice Carlos Pérez, eh, saluda a mi hermano, está cumpliendo de, de años, vamos, bueno, es la primera vez, sorpréndeme. Un saludo a tu hermano, mi hermano Carlos, que cumple años tu hermano, no sé cuántos, no dijiste, pero feliz cumpleaños, donde olemos el miedo. Me preguntaban sobre esta historia de Pedro Infante, para la gente que no es de México, bueno, teníamos aquí a un artista del cine mexicano, eh, el más famoso de la historia, el más querido de la historia, que es Pedro Infante, él salía en películas en donde él hacía de, de, de sombrerudo, porque no sé si era vaquero, no sé si era de rancho, no sé si era indígena, bueno, la hizo de todas estas, estos personajes, y bueno, era muy querido, Pedro Infante terminó muerto en un avionazo, en donde pues muere, fallece y y, y queda sin vida. Donde muere, fallece y queda sin vida. Y todo, todo México le llora, ¿no? Pero aquí han salido personas y se cree, hay un rumor como con todas las estrellas que se mueren, como Michael Jackson, como algunos otros que mueren y dicen que siguen, que siguen vivos y que solamente simularon su muerte. Y la élite lo mandó, lo mandó matar o lo mandó desaparecer eh, no creo que por medio de la élite un artista haga daño a la élite en realidad yo creo que si alguien se si, si uno fuera famoso y tuviera todo el poder y se metería en líos de faldas es decir, con una mujer de otro que es poderoso o, o de alguien que ...que sí pueda hacerte algo malo. Entonces yo creo que sí hay razón como... ...pero no para fingir la muerte, la verdad. Hay razón como para hacer algo... ...pero no para fingir la muerte. Yo no creo en esas historias. Hace unos días vi que Gusgri había entrevistado a alguien... ...un familiar de Pedro Infante, algo así... ...y como que le decía que, que Pedro Infante no había muerto. Que él había muerto, como dices tú, en el 2013... Yo no sé de dónde sacan esas historias ni por qué se atreven a contarlas. A mí me parece que Pedro Infante murió eh, en su momento, como ha muerto Michael Jackson, como ha muerto Jenny Rivera, como han muerto todos los demás, como ha muerto Juan Gabriel. Eh, son súper artistas, pero no creo que hayan fingido su muerte. No, No creo que hayan fingido su muerte ni uno de ellos porque hay una necesidad constante en, en el ser humano de sentirse y de hacerse presente con los demás. Las personas hacemos cosas para que las demás nos observen, para que las demás nos aprueben. Si no hubiera humanos, si no hubiera personas que aprobaran nuestras cosas, no tendría sentido la vida. Tendría sentido como vivir nada más como un animal salvaje, pero no de crear, no de hacer no de demostrar, si no hubiera otra persona que te puede ver, no habría esa necesidad de lo que hacemos. Nosotros no nos compramos tenis y ropa cara porque queramos esa ropa, porque nos sientamos cómodos con esa ropa. Lo hacemos para demostrarle a otras personas que tenemos el poder económico de comprarnos esos tenis, de comprarnos esa ropa. Por eso lo hacemos, lo hacemos por los demás, no por nosotros. Las mujeres se visten, se arreglan, se ponen minifaldas o faldas, se ponen tacones y demás y dicen que no se visten para nosotros los hombres. Ellas dicen que no se visten para que nosotros las consideremos guapas ni las chulemos, que son para ellas mismas, pero en realidad no, es para presumirle a otras mujeres. Eso es lo que hacen las mujeres. Se ponen esos pantalones que levantan las, las pompas para presumirle a las otras mujeres que tienen mejor cuerpo. ¿Ustedes creen que lo hacen por él? No, ¿tú cre ¿ustedes creen que no es mejor estar chancludos, estar sin bañarse, estar echando la hueva? ¿No creen que sea mejor eso? No, se arreglan, se perfuman, se visten, se bañan, se, se ponen collares y demás cosas porque quieren que otra persona... Las vea, los reconozca, así, así nos pasa a nosotros los seres humanos. Entonces, Juan Gabriel, eh, eh, Michael Jackson, Pedro Infante, todos los demás, en pleno apogeo o en pleno fama, en plena popularidad, lo que sea, eh, por eso lo hicieron. Desde, desde que ellos estaban chicos, tenían la necesidad, tenían el gusto porque los vieran, porque les aplaudieran, porque los reconocieran. Entonces eso no puede morir en una persona que esté viva. Una persona que esté viva seguirá por instinto buscando lo mismo. Porque es aburrido y es sin sabor la vida, si se esconde nada más, que se vayan a una playa desierta, a una playa donde esté solamente una mansión sería aburrido vivir en esa mansión nada más, sin que nadie los vea, comiendo bien si quieren, ni sin trabajar si quieren, viendo memes si quieren, pero sin saber que nadie eh, los reconoce, nadie está ahí, entonces sería una vida aburrida, sería una vida sin sabor, necesitamos de los demás para nosotros eh, tenernos, para justificar nuestra propia existencia, nosotros estamos vivos porque los demás lo están eso como hoy en día mendigar likes con un chiste barato en comentarios, dice Eddie. hola hermano Oxlack, saludos desde Córdoba, Argentina estaba, estaba vivo, pero ya no entonces yo creo que siguen, que están muertos yo creo que todas esas son ideas falsas son testimonios falsos ellos murieron de verdad dice, por eso Luis Miguel abandonó esa mansión en Acapulco dice Dani Saludos, le puedes mandar un saludo a Benjamín Joe, que está viendo la transmisión, él es de un municipio de Coacalco, de Coacalco. un abrazo a Benjamín Joe, el nombre de mi hermano es Ángel, te sigo desde la niña que se eleva, desde la niña que, que flotaba, sí, cierto, exactamente, tiene muchos años, un break, un rato está bien, pero no siempre, exactamente, un break está bien, pero no para siempre. Lo mandó a matar a un expresidente porque se metió con su esposa. Eso es lo que se dice, dice Guadalupe Peje. Por ejemplo, ahí es una historia que, que dicen que lo mandaron a matar eh, y ya, pero que sí murió, pero de que se escondan no lo creo. Es posible que los artistas se hagan pasar por muertos y ser reemplazados porque son negocios. Dejan de ser personas cuando son populares y solo son dinero, dice MAMG. Buenas noches, Oxla, ¿Qué opinas de la aplicación Spirit Box? La aplicación Spirit Box, qué bueno que me hacen esa pregunta. Ahora les contesto. El Spirit Box es un aparato que se supone usan los exploradores paranormales o investigadores paranormales. El Spirit Box es un aparato que capta las señales de radio. Esa es su función principal. Solamente que en la eh, cultura de los fenómenos paranormales han tomado ese aparato para ponerlo en lugares y supuestamente encontrar o, o que los fantasmas se comuniquen por ese aparato. Si les dicen que es para escuchar las voces de los muertos es falso. Si les dicen que se pueden captar voces de ultratumba, que se pueden encontrar psicofonías con el Spirit Box, no estamos seguros. No es verdadero, ni tampoco lo podemos, podemos decir que es falso. Eh, el aparato sirve para captar ondas de radio. Esa es su principal eh, función. Si los exploradores paranormales usan ese radio para hacer pasar las voces que capta de la de ondas de radio como psicofonías entonces ahí están mal eso es charlatanería sí es difícil porque no podríamos distinguir entre una voz que se mete de una estación de radio de alguien que tiene un radio y está hablando es difícil poder distinguir una voz que, que entre en el spirit, en el spirit box no sé cómo se llame así tal cual a la voz de un fantasma que se quiera comunicar por el Spirit Box. Entonces, para entretenimiento sirve. Si ustedes ven a un explorador paranormal, a un investigador paranormal que lleva un Spirit Box y lo utiliza, es entretenimiento. No está comprobado a que se pueda escuchar voces de los muertos, ¿ok? Entretenimiento. Ricardo Rivera nos mandó 10 pesos, mil gracias por esos superchats de verdad, de verdad, mil gracias por eso, mis hermanos. Los superchats son importantísimos. Gracias, mis hermanos. Dice Akira Drau, les confieso que cuando miraba las primeras veces la miniatura de videos Son Melissa, no los miraba porque me resultaba desagradable verla. Eh, fuertes declaraciones de nuestro amigo Akira. Pero ¿qué dice Oxlade, El canto del ángel falso. Terminando, terminando eh, por... Por explicar lo del spirit box ahora hay spirit box que ya están programados y que los puedes descargar en tu celular el celular hace la función de captar ondas de radio como el aparato este spirit box a menos a menos eh, voltaje a menos cantidad y algunos spirit box que ya están programados lanzan palabras a diferentes tiempos. Entonces, si tienen un Spirit Box de teléfono, puede ser un Spirit Box que esté programado para lanzar palabras y hacer este juego de cazafantasmas. Si usan un Spirit Box que no esté programado y que capte ondas de radio, tendrá la misma función del aparato que capta las ondas de radio y no podemos distinguir si es de un fantasma o de una persona que esté hablando o de una estación de radio. Eso es lo difícil de eh, distinguir. Así que cuando vean que usemos un Spirit Box a un, a un yo, va a ser más por entretenimiento. No va a ser para demostrarles que hay fantasmas. Me gustaría que fuera así, me gustaría que fuera para que cazáramos fantasmas y así poder conversar con ellos, pero no es así. Aniel Max nos mandó 20 pesotes, gracias mi hermano, saludos bro, aquí anda como cada transmisión, un abrazo hasta Veracruz, mi hermano Aniel Max, que nos apoya esta noche con los superchats. Dice Saúl, Ox, por favor lee mi historia, ya te la mandé, soy el 1826, por favor léela, bro, es una historia corta pero tétrica, por favor léela. Vamos al WhatsApp a leerla, dice... Eh, no te voy a encontrar entre tantos mensajes, pero bueno, buen programa, videos muy entretenidos. Mil gracias, mi hermano, saludos a quien me haya escrito eso en el WhatsApp. Tenemos otro mensajito aquí que dice... Hola Oxlack, espero puedas leerme saludos y sigue así, gran admiración. Mil gracias a ti, mi hermano, muchas gracias por ese mensajito. Vamos, aquí tenemos otro, y dice Ox, la historia que tengo es la siguiente... 1826 es, es ella, es ella la que nos estaba diciendo que leyéramos su... A ver, ¿Saúl? Es el 1826. ¿Saúl? Sí. Ahí está, ya lo encontramos. Dice, Ox, la historia que tengo es la siguiente. Recuerden que me pueden llamar por teléfono, me pueden hablar en WhatsApp, eh, o me pueden mandar audios, etcétera, para que escuchemos sus historias, ¿vale? Ox, la historia que tengo es la siguiente. En un pueblo de México, una familia estaba en casa preparando la cena. Eran alrededor de las ocho o nueve de la noche, cuando de pronto el bebé de la casa empieza a llorar muy fuerte. Entonces su mamá va a ver qué pasa y el bebé está en su cuna, recostado, llorando y patando, de forma muy frenética. Su mamá asustada observa algo que cuelga del techo. Es algo como un hilo pero le daba algo así como un moco blanco que sube y baja a la altura de la boca del bebé. Entonces con miedo se acerca con unas tijeras en mano, lo corta. En ese instante se escucha un grito muy fuerte en la calle. La mamá corre hacia la puerta y al salir ve la calle solitaria. Buscando entre la oscuridad de donde vino ese grito, se percata que los vecinos también salen de sus casas a buscar qué fue lo que pasó. Entonces sale a la calle y al caminar unos metros, ella y todos los vecinos ven a una señora de pie a un lado de una lámpara. Es esta señora la que grita muy fuerte y con sus manos se cubre la boca, pues le está saliendo mucha sangre. Cuando los vecinos se acercan y le preguntan qué le pasó, la lámpara, que era la única en la calle, se apaga. Y cuando vuelve a prender, la señora ha desaparecido, dejando ahí solo una bolsa con pan. No sé si esta historia sea real si sea una historia que se inventó, pero no está hablando de una bruja, no está hablando de que la señora en forma eh, chamánica de bruja o se estaba de alguna forma queriendo comer, chupar o llevarse al bebé. Oxlack, <coughs> el hechizo del gato me tiene, Inme, lo... Contó mi abuelo, no sé si sea cierto, la verdad yo no me atrevo a leer el libro de la magia negra, pero me dijo que mi tío allí lo vio. No entendí eso. Saludos Oxlack, no me llegó tu notificación, pero no me lo pierdo. Gracias a Alan XMG. Recuerden que hay transmisión todas las noches, 9, 9.30 o 10 de la noche. A esos a esas horas entro. Quisiera decirles que siempre sería a las 9, lo voy a intentar, pero a veces por alguna situación eh, sucede que es 9 y media o 10 de la noche, pero aquí estoy, búsquenme en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouNow, en Twitch, y me van a encontrar en una transmisión, si sí, el chat hay alguna bruja lo que lo diga, vamos a leer qué otra historia nos han mandado, eh, dice, hola buenas noches, un fuerte abrazo desde Tultitlán, Estado de México, Mario Castelán, un abrazo Mario Castelán, no necesariamente Oxlack, no todos lo hacemos como dices, también lo hacemos para sentirnos cómodos. Dice nuestro amigo, estaba hablando de que compra la ropa para sentirse cómodos. Eh, una discusión que podríamos hablar en Moco. ¿Sería una discusión buena para Moco? Vamos a dejar esa discusión de si la ropa o cómo nos vestimos la usamos por nosotros o para alguien más. Lo vamos a platicar junto con Melisa a ver qué nos comenta ella. ¿Les parece? Rodrigo Rosas, mi hermano desde California, ¿no es cierto? Desde Canadá nos mandó 14 dólares. Gracias, hermano. Dice, hermano, el cambio a dos horas de diferencia a México me ha recomplicado verte, pero siempre viendo que sean las repeticiones. Eres el mejor y el único. Dios te bendiga y saludos a toda la banda. Mi hermano, qué buena onda contigo. Eh, ¿Cómo es que dos horas? ¿Es muy tarde para ti o muy temprano cuando hago las transmisiones? Yo empiezo a las nueve de la noche. Entonces, eh, creo que es una hora buena para México y para Centroamérica. Y un poquito tarde para, para el sur, para, para Sudamérica. Pero no sé para Canadá. Es muy temprano para ti, entonces seguramente, ¿no? A los siete años estaba durmiendo en la madrugada, me desperté y vi hacia la puerta... Abierta, una sombra con forma humanoide de más de 1.80 metros. Me tapé con las cobijas y empecé a sentir que me las jalaban. Dice David Alcará Ramírez. Saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Si gustas te puedo contar el hechizo del gato. Por favor, cuéntame el hechizo del gato, mi hermano. Sería buena historia para esta noche, sabadito. Sabadito 10:32 de la noche para toda la gente que no sale a ningún lado, que se queda y que comienza a ver algo dentro. De internet, pues esta noche estamos juntos hablando de fenómenos paranormales. Eh, Guadalupe dice, según al fin no se atrevieron a mandarlo y subieron a otra persona al avión y a él lo escondieron y después salió otro señor muy parecido a imitándolo y muchos creen que es Pedro Infante, dice Guadalupe P. Tenemos una llamada telefónica, vamos a contestar esta llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Sí, eh, hablo, eh, mi, mi nombre es Benjamín, eh, soy de Bolivia, Oxlack, te, te estoy viendo desde tu vivo y pues quisiera relatar mi historia, no sé si te parece. Claro que sí, Benjamín, bienvenido y un abrazo a toda la gente en Bolivia. Cuéntanos tu historia, mi hermano. Bueno, pues Oxlack, eh, te comento esto, más o menos me pasó eh, a la edad de, de 12, 13 años. Es una historia, pues, que... Uh, eh, se me hace un poco complicado eh, comentarte porque hay, hay un transcurso de tiempo, más o menos de seis meses. Sí. Pero voy a procurar resumirlo lo más claro posible para, para que tú lo entiendas y para que pues, los muchachos de chat eh, me entiendan el lapso de tiempo de sufrimiento que tuve. Claro. Eh, bueno, mis, pues, eh, todo empezó más o menos a esa edad, como te dije, 12, 13 años. No recuerdo muy bien, no sé si tendría tal vez 11 años. Pero, pues, bueno, pues, resulta de que así de la nada, así por así, empecé a tener eh, sueños en donde, pues, eh, eh, eh, perturbadores, ¿no? De, de sueños feos, así como que veía sombras. No era bien claro, pero sabía que había soñado feo. O sea, tú sabes de, de que te ha pasado unas noches en las que te despiertas Sientes un temor, pero realmente no sabes lo que has soñado. Pero dices, he soñado algo feo, pero no sabes exactamente qué te ha pasado. Ahí fue más o menos como inició todo. Sí. Después empecé a tener este tipo conambulismo, cosa que no es normal en mí. Y pues empezaba a caminar, por decirte, esa noche llovía. Una noche así bien random, llovía. Y pues yo me levanté de mi cama, toda mi familia estaba en un cuarto y pues yo me fui al baño y recogí un jabón sillo, y después me lo dejé en la mesa todo callado y mi familia sabía que eso no era normal en mí sí. porque había salido con toda la serenidad la puse en la mesa y de nuevo me, me, me eché en la cama todo mojado así porque pues había salido afuera y todo okay. bueno resulta que después de eso tuve sonambulismo a, a otros días en donde me levantaba apunté, o sea, estaba dormido, ¿no? Me levanté así de la nada y empecé a apuntar a la tele y todo eso me narraron mi familia, me narraron todo eso. Y me dijo, ahí está, ahí está, dije, apuntando a la tele. Y, y mi familia me miró, yo de nuevo me volví a echar y me volví a dormir. Bueno, esos eran episodios así de sonambulismo que tenía. Okay. Eh, o resulta de que, pues, una noche... Eh, estábamos durmiendo yo y mi hermano, ¿no? si bien otro día random, así entre los seis meses más o menos, te estoy contando cómo fue escalando la cosa. Resulta de que yo, eh, pues, así como eran las una, tres de la menos recuerdo bien, ya era tarde, me levanté, o sea, bueno, no me levanté, no, abrí los ojos así por así y vi que la tele estaba con la escarcha esta negra de. como que no hay transmisión, ¿no? Okay. Te estoy hablando más o menos allá por el dos. Esa misma, o sea, la, trans, la transferencia, cuando, pues ya no, hay, ya no hay señal. Y yo dije, oh, what? ¿Qué, qué, ¿qué? O sea, ¿quién encendió la tele, no? Y yo, bueno, pues, la fui y la desconecté. Y bueno, pasaban dos días y era lo mismo, de que digamos estaba durmiendo, normal, y de nuevo la tele, ¿no? Así, se encendía, así como esas teles antiguas que hacen como un ruido así como de encendido. Ok. Empezó a encenderse y de nuevo la señal, así. Y yo ya me empezaba a sentir raro porque eran cosas raras que me empezaban a pasar así por así. Sí. Bueno, resulta de que eh, ya eh, esta cosa iba escalando en donde pues ya empezaba a tener pesadillas ya mucho más claras. En donde... Eh, digamos, tenía un sueño en donde yo estaba echado en mi cama y, el, y en la pesadilla habían manos negras que me empezaban a arrastrar a una dimensión más o menos en donde me, me empezaban así a jalar a, a un agujero negro sí. y, yo, y yo pues eh, no sabía cómo actuar, me levantaba así como, como cuando te, se te congela todo el cuerpo sí. y estás eh, solamente con los ojos abiertos y quieres gritar, no sé, no me acuerdo cómo se llama eso es como... Esa sensación. Sí, sí, el parálisis sí, sí. del sueño. Eso, ¿no? Se te subió el muerto, como le dicen. Sí. Y pues me empezaban a arrastrar así y yo, bueno, me levanté. Sabía que no había pasado nada, pero mi cuerpo no reaccionaba. Y, bueno, yo me levantaba. Bueno, era, era un niño, esa yo no sabía realmente lo que me pasaba. Y, bueno, yo tenía miedo a dormir porque eran todos los días sí. soñar eh, que, que había un hombre con los ojos rojos, con un sombrero negro, que me observaba al pie de la cama. Y okay. yo estaba allí y lo observaba, y él me observaba a mí. Y yo me... De, de, bueno, en mi sueño me levantaba y no me podía mover. Y, y con los ojos rojos, y el cuerpo... El cuerpo tenía, bueno, la forma de un, este, de un señor mayor, y todo el cuerpo era la figura más o menos de, de la escarcha, de la, de la televisora, cuando, cuando no tiene señal. Sí. ¿No ve? Era así pero con los ojos rojos y un sombrero negro. Ok. Yo no sé realmente de dónde habrá aparecido quién diablos será o quién rayos, pero realmente no, digamos, no, nunca yo he visto a esa edad, yo videos de un de, diseño, de, de, de, de, de bueno, de que en los sueños se te aparece este hombre, pero después empecé a investigar de que pues este hombre con sombrero negro y ojos rojos había sido más común en las personas de lo que yo pensaba, ¿no? no o sea, no sé si tú lo sabes de esa historia, ¿no? Sí, que es común en Sudamérica, este personaje de sombrero y ojos rojos. No sé por qué mencionan que este ser aparece, es como un tipo de sombra, pero trae un sombrero. Sí, es sí es, es mismo hijo de su... <risas> ok, ¿y cómo, qué hiciste para dejar de que él se apareciera? Bueno, eh, pues te comento de que, eh, bueno... El, el, el empezó a empeorar la cosa. Yo ya estaba empezando a enfermarme, en donde ya todo lo que comía lo empezaba a vomitar. No recibía nada mi estómago y okay. empezaba a perder kilos. Y yo dije, um, ya esto no es normal. O sea, estoy empezando a tener sueños, pesadillas. Sí. Eh, y pues realmente tenía este, el temor a que me iba a morir. Ahora, no solamente eso, sino que pues eh, a partir de, de, de lo que veía, este hombre de sombrero y ojos rojos, eh, me empezaba a enfermar, no comía, que no tenía fuerzas. Y pues yo a esa edad no tenía ni idea realmente de lo que estaba pasando. Y ya después me fui enterando de que eso es más normal de lo que yo creí. Bueno, mi mamá me vio en ese estado, me llevó al hospital y bueno, el, el típico, ¿no? Del doctor que te receta el paracetamol y de que, pues, te este, vuelva al día siguiente, ¿no? Sí. Y yo, pues, <ríe> yo decía, bueno, doctor, por lo menos, écheme un, no, no sé, a mi cabeza, ¿no? Echeme un análisis más. ¿no? Pero ellos pensaban que era, pues, algo leve, ¿no? Mi mamá estaba desesperada porque esto que te platico más o menos es un transcurso de seis meses. Ya estaba semanas en mi casa, realmente eh, muy, muy enfermo. Y, pues, yo ya no podía levantarme de la cama. Tanto así era, Oslak, te comento sí. que yo ya no podía eh, caminar. Ya no podía caminar, okay. mis piernas temblaban. Y, entonces, eh, como dijimos, ah, no, los doctores no quieren ayudarnos, no quieren hacer nada al respecto. Vamos a la iglesia, a que, pues, bueno, te voy a echar agua bendita, mi mamá. Y, pues, realmente yo eh, no tenía otra alternativa. Bueno, el doctor no me daba más, este chances de que pues, me haga algún análisis, de verdad, él fue muy negligente y fueron dos, tres veces, o sea, pues, ni siquiera fue una vez, todos querían sí. que pues, ah, no, se le va a pasar con, con, con, con un poco de esto y ya, ¿no? Pero, pero sin embargo, pues, realmente eh, fui, mi mamá me cargó en, en sus hombros, me llevó, peregrinó realmente to, todo el camino hasta llegar hasta, hasta la, la iglesia más cercana, que sí. aquí tenemos un santito que se llama San Roque okay. y pues es el santo patrono de los perros y pues él hace milagros a las personas, y aquí somos en, en Tarija sobre todo en la, en la ciudad donde yo vivo, somos muy devotos a ese santo, y pues yo dije, bueno, eh, iré a esa iglesia y vamos a ver si pues logra dar algún milagrito por ahí, sí. y yo estaba pero totalmente devastado, no podía caminar, a veces este, no podía hablar bien, hablaba susurrando, y bueno, mi mamá me llevó a sus brazos, me encontré con unos amigos que se me rieron, yo me acuerdo de eso, se me rieron porque pues mi mamá estaba llevando, sin embargo no sabían del sufrimiento que yo estaba llevando ya de meses. ¿Cuántos años eh, te tenías? Tenía uh, más o menos, por eso, entre los 11 a 12 años, a 13 tal vez, pero no creo que sea 13, creo que era muy chico, de 11 a 12 años puede ser. Ok. Y bueno, eh, nada, fui... Me persiné, rezamos con mi madre, prendimos unas velitas, recé con toda la fe de mi corazón, porque pues uno, cuando ya no, ya no puede recibir ayuda de nadie, acude a Dios, ¿no? A, okay. je, a Jesús, a, pues, a, a otras maneras en donde puedas encontrar sanación. Sí. Y pues realmente así tuvimos que hacerlo. No, no tenía otra alternativa. Bueno, llego a mi casa y bueno, empecé a notar de que las cosas ya habían cambiado, pero eran bien algunos días y eran mal algunos días como que no estaba estable la cosa y bueno ahí fue cuando ya explotó todo un día en, la que, en el que amanecí y, y amanecí temblando porque yo no sabía si, si iba a vivir o morir al día siguiente de verdad ya, ya sentía que me moría porque no comía estaba perdiendo kilos no hablaba ya ni podía caminar okay. y me notaba a mí mismo que la vida se me estaba yendo poco a poco sí y bueno Resulta de que ese día me levanté, estaba temblando de miedo y empecé a gritar en mi habitación y, y, y empecé a señalar a todas partes y le dije, está aquí, está en este cuarto. Y, y yo sé que está aquí desde... llama ¿no? a mi mamá, le dije a mi hermano. yo y estaba llorando, pero sí con todas las ganas, uh -huh. llorando porque estaba desesperado de que él, él estaba en mi cuarto y ¿Tú? no podía hacer nada para alejarlo y empezaba a insultarlo. ¿Claro? ¿Tú lo veías? O sea, no, yo no lo veía, no lo veía pero era la sensación de que estaba en el cuarto, okay. de que eh, esa sombra, sea lo que sea, era, era de mañana, sí. esa sombra, arma no, espíritu, sea lo que sea el demonio o que esté ahí, estaba en mi cuarto y no me dejaba en paz, y yo empezaba a insultarlo, y mi mamá también empezó a insultarlo, a decirlo, de, de, de, para así insultos como para que se vaya. A ver, dime un insulto eh, de que los sí. que le dijeron. Bueno, a ver, así de decirle, ¿no? que, que y yo voy a empezar ahorita, ¿no? Hijo de tu madre, vete de aquí, que ya no quiero saber nada de ti, ¿qué haces aquí? Yo, yo, yo, yo pertenezco a Dios, no pertenezco a nada de esas cosas, ¿no? Así, o sea, re putadísimo. Sí. No, no, no lo así, pero ventando todo tipo de insultos. Eh, bueno, eso aquí, no sé si más, si lo sabes, Oslo, pero normalmente en, en, en Latinoamérica sí. somos muy creyentes de que cuando hay algún tipo de, de, de espíritu o entidad hay que insultarlo para que se largue. Sí. Eh, entonces, eh, empezamos a hacer eso yo y mi madre. Le empezamos a insultar, le empezamos a, a decir de cosas y demás. Sí. Y los dos nos abrazamos y, y mi mamá empezó a llorar conmigo. Yo, eh, eh, yo estaba realmente ya destruido, no, no sabía ya qué consuelo tener. Y bueno, pasaban los días y seguían teniendo las mismas mugres pesadillas. Seguía viendo al mismo desgraciado. Y bueno, resulta de que eh, yo dije, voy a acabar con esto. Sí. Y bueno, ahí, ahí es donde entra lo grave, o sea, caído. Es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Sí, porque estabas muriéndote, o sea, estabas teniendo estos encuentros con este ser en tu habitación, tú sabías que esto te estaba acosando, que era un espíritu negativo, algo malo, y estabas eh, resintiéndolo en el cuerpo, en tu organismo, estabas enflacando, no podías comer y estabas enfermo, ¿y qué pasó entonces? Bueno, resulta de que... Eh... Eh, yo en, eh, esa, esa mañana me desperté y yo sabía que esa entidad estaba en mi cuarto y estaba al lado mío. y yo ya, ya no estaba con la mentalidad de, eh, de, que, de de sacarlo de mi habitación o de que se vaya sí. bueno resulta de que yo le hice una promesa a esta cosa sea lo que sea okay. pero esa promesa quedó entre yo y él y no, no involucré a nadie en, en esa promesa. No involucré a nadie. Solamente pues este, quedó entre yo y él. ¿Qué? no metí a nadie en terceros en estas cosas. Pero le hice una promesa. No, tampoco. Y pienso hacer algo malo en toda mi vida. Pero esa promesa yo tengo miedo a que se cumpla alguna vez. ¿Qué le dijiste? Porque... Eh, ay, adiós, la que es en serio. ¿Qué, qué, qué le prometiste? ¿Qué, fue? ¿Qué le dijiste? Bueno, pues... Uh, ya, yeah, pues bueno, para liberarme de esta de esta, de, de esta vaina que me llevaba, que me estaba llevando ya meses, meses, meses de tedioso el comportamiento, le dije, eh, bueno, ya que estoy aquí, le dije, yo no sé quién seas, quién seas, eh, déjame vivir mi vida, por favor, déjame... Eh, sentir lo que es vivir todo todo lo que es mi trayectoria de vida le dije o sea bueno te estoy diciendo en otras palabras pero fueron otras que utilicé sí. quiero vivir en paz por el resto de mi vida y yo le puse una fecha a mi a mi vida no puede <risa> es el ser problema. no puede ser ¿Cuál, ¿qué fecha pusiste? <risa> Y, pues, le, le, bueno, ya, digamos, yo le puse una edad así, bien avanzada, ¿no? Bueno, exactamente, fueron unos 85 años, ¿no? 85 años. Y, sí, le dije, y, pues, bueno, yo no, yo no creí, pues, y le, sí. le dije así, y quedó así, y, pues, te juro, te juro, uh -huh. sé que muchos no me van a creer, al, eh, ese día me sané, okay. me sané y me dejó en paz, y hasta el día de hoy, en mi frutísima vida lo he vuelto a ver, lo he vuelto a soñar, pero hasta hace más o menos unos cuantos años eh, sabía que estaba rondando en mi cuarto. Y, y eso es lo que me da un poquito de, de, de duda. Tú lo sentías, lo es, volviste a sentir igual sí, que cuando niño. Es como que, maldita sea, no, esta cosa no va a pasar, pero es como que estar pendiente de mí. Pero yo sé que, digamos, esta, esta entidad así sea mala, eh, me protege. De, me ha protegido de muchas cosas, pero es porque, digamos, creo que quiere hacerme llegar hasta esa fecha, ¿Tú, ¿Tú tienes miedo de que llegues al 85 y mueras? Eh, bueno, sí, o sea, bueno, técnicamente esa es mi, mi, mi, mi, mi historia. Eh, ahora, eh, esto también no ha, no ha acabado, ahí. Lo, lo interesante, ¿sabes sí, qué? Sí. Es que después, una, una vez terminado todo esto, de todo este tiempo... Eh, eh, o sea, bueno, terminó de molestarme terminó de fregarme, ya hizo lo que hizo conmigo tengo esa experiencia de mi vida y se la cuento solamente a personas de confianza aquí de mi entorno, pero yo sé que digamos aquí somos todos anónimos en el chat, sé que tú pues eres un investigador profesional y quiero que lo tengas, esto en experiencia más o menos por, mí, por mi experiencia, lo que me ha pasado bueno, resulta de que en esta habitación esta, eh, no sé si fue eh, carga negativa, y entidades malas, gente que murió ahí, no lo sé, la verdad era una casa antigua. Sí. Resulta de que mi, mi tío llegó a vivir este, como vecino de mi casa. Sí. Resulta que eh, este mi tío se casó con una europea, él, él vivió muchos años en Hungría, Budapest, y pues bueno, se trajo una gringa, vivió aquí, eh, cerca de mi casa, bueno en, en esa casa antigua, como vecinos. Bueno, esta mujer... Eh, no tiene ni idea de Latinoamérica, no conoce nada, habla muy poco español, es una mujer totalmente feliz, alegre resulta, Oxlack, de que esta entidad fue y se poseyó de ella okay. a, a tal punto a tal punto, Oxlac, de que ella empezó a cambiar totalmente de, de, de, de carácter tanto así, Oxlack, que te, no sé si, si sea bueno comentar esto en, en, en en YouTube, no sé, o sea, dilo, no, no hay censura, no no hay censura, no te preocupes, bueno, pues resulta de que eh, mi tío, entre una de esas locuras, te estoy resumiendo más o menos, hay una historia de locura ahí con mi tía, sí que empezaba a hablar sola, empezaba a tratarme mal a mí y empezaba a tratar mal a los que vivían con ella, como si le tuviera Tanto dado esquizofrenia, esos... sí, ajá, no sabía que, eh, digamos... Eh, era, era, era realmente el cambio de como ver a una persona y totalmente cambiante así al, al otro día y cambió pero así en un 100% de altitud, ¿no? Sí. en un 100% tanto así fue que una vez mi tío entró a su habitación ella sabía que estaba mal un poco de la cabeza y cuando entró mi tío encontró la habitación oliendo toda la casa a gas okay. y encontró a, mi, a mis dos sobrinas, bueno, mis primitas, este, totalmente desnudas eh, y mojadas, creo que pues con agua fría, sí. y ella con un encendedor agarrando y llorando, diciendo que se iba a, a matar, ok, y que se iba a llevar el... ajá. a las niñas, sí, ajá, ok, y... completamente se desquició, Sí, esa fue la peor noche. Este, mi tío la agarró, la golpeó. Y porque, digamos, la golpeó para quitarle de la locura que para, estaba para, para, uno, uno para no reaccionar con paz la... para, no, pero... para sacar el chamuco sí, unos, sí, unos no ganchos sé, al hígado, unos cabezazos, ¿no? Y pues, no, la golpeó. La, la... el problema fue que ahí, digamos, ella la acusó a la policía de violencia. Sí. Pero bueno. Eh, hubo una demanda allí. Eh, al final mi tío quedó con la custodia de mis dos primitas Sí. y ella terminó en un manicomio en donde pues le están haciendo tratamiento ahora este bueno en ese manicomio eh, le, le hablaron de jesús de jehová y demás ahora ella está viviendo con cristianos hasta el día de hoy okay. eso que te cuento es una historia de años años de donde, de donde yo vivía antes ahora ya no vivo ahí Sí. pero digamos esta entidad eh, hay algo malo en esa casa, hay algo muy, muy malo que, digamos, empezó a afectar a varias personas. O sea, yo he sido el primero. Eh, mi tía fue, bueno, como es europea, no entiende Latinoamérica, no sabe de estas cosas, no sabe manejar lo que sé yo, no, tú sabes que es otro mundo. Sí. Para ellas ha sido más fácil, tal vez, este, insertarse en ella, yo pienso, para poderla volver así, de esa manera. Sí, pues. Esta quedó aquí sola, ella yo muy rara vez la veo caminando por la calle, pero siempre está al lado de dos religiosos, entonces es como una persona extraña que ya no la considero parte de mi familia. Cambió completamente y... su vida. Cambió completamente su vida, ahora ya no es eh, nada de mi familia, pero eh, esa es mi historia sobre eh, es, esto del mundo paranormal. Sí. Yo creo en esas cosas, la ¿no? creo sí. que así, por más ateo que yo haya sido o pues que pienso, yo pues, eh, conozco amigos que son ateos que dicen ah, que esto vale de puro cuento, que no sirve. Es que cuando uno lo vive, eh, ahí es cuando te das cuenta que eso no es un chiste o no es una broma, no es algo que digas ah, pero es que no creo, pues hasta que me pase, ¿no? Algo así. Mm. Yo pienso que hay algo después de la muerte y pues... Eh, deberíamos, no sé, tal vez alguna manera de, de encontrar de cómo convivir con estas cosas o saber cómo tratarlas porque realmente es una ciencia de estudio esto, porque mira yo de esa, a esa edad yo no sabía nada de todo eso, empiezo a averiguar y realmente hay muchos testimonios de personas que han vivido eh, este tipo de ataques y pues yo los comprendo a, a total con, eh, eh, a total entendimiento todo el trayecto de sufrimiento que lleva, ¿ves? y Quería compartirlo con ustedes, con tu canal, realmente, o sea, este, te aprecio mucho como YouTuber y pues espero que te haya gustado mi historia y que hayas, eh, no sé, disfrutado por lo menos de mi experiencia <ríe> y a los del chat también, pues. No, creo que sí, mi hermano, estuvo muy interesante, eh, tú lo, lo contaste muy bien, no hay explicación para, para esto que te ocurre, simplemente saber que hay cosas que pasan así y por eso estamos... Platicándolas, ¿no? Porque no hay alguna explicación científica y solo nos queda compartirlas como experiencias. En este caso, pues qué bueno que estés bien y no te sugestiones más por si esta entidad regresa o, o vuelve a ti. Y sobre lo que le pasó a tu tía, pues bueno, le cambió completamente la vida, no se lo esperaba. Y a lo mejor, como tú dices, si sí hay algo en esa casa y por eso sucedió lo que me has contado. Así es, que, eh, otra cosa es que, mira, te comento, a, a, digamos, ya un poquito de la historia de mi antigua casa. Eh, este, en esa antigua casa, eh, hace muchos años, muchos años, era... Uy, <risa> <risa> Ok. <risa> bueno, en esa casa, antiguamente, antes de que sea casa y todo eso, eh, mi familia, bueno, vivió ahí muchos, muchos años y me decían de que cerca de mi casa... Era una quebrada, era una quebrada donde iban a pastear ganados. Sí. Este lugar es especialmente medio pesado. ¿Por qué? Porque como era una quebrada, mucha gente iba a arrojar cosas allí, entre ellos gente fallecida, animales muertos y demás. Entonces, como era una quebrada, eh, bueno... Pasaban todos ese tipo de cosas. Luego empezó, a, como esto tú sabes, construcción de la ciudad y demás. Eh, ahí, en ese lugar, pues ahora había un puentecito, antes había un río. Y pues ahora realmente ahí se han construido casas. Y yo pienso de que esa energía de animales, de personas que habrán, habrían crecido por esos lugares, habrá cargado tal vez mi casa de esa energía negativa. Y de que está viviendo ahí, porque... Eh, así como en ese lugar, así me, me ha pasado a mí en mi casa, en los lugares de las casas vecinas, han pasado igual cosas mmm, extrañas y raras. Y yo pienso que tal vez debe ser por el sector en donde es, como por decirte, ¿no? una casa construida o hubo varias casas construidas en un cementerio antiguo, ¿no? Más o menos, es así, más o menos, la, lo que tengo pensado que podía haber sido. Tal vez por eso es la carga negativa. Y pues no sé realmente qué estar ahí atrapado. Incluso hasta mi tía una vez me dijo, ah vio una mujer de blanco caminando por esa casa, le dice, ¿hay, algún, ¿hay alguien que, que alquila por aquí? Me, me dijo, no, es que esta casa está, digamos, no, no tiene inquilinos, le hemos dicho, y ella venía de Argentina, y no, no conocía quiénes viven ahí, y nosotros le hemos dicho que nadie vive aquí, y ella había visto a una señora de blanco caminar por la casa, y ella se asustó, y pues, o sea, es como que te digo, yo veo al, al hombre de ojos rojos, con sombrero, mi tía ve a alguien de, de blanco, y, pues, no, mi tía eh, empezó con, con esto de la, de, de la locura, y yo digo, bueno, o sea, o es que hay algo, o es que yo estoy loco. Sí, hay <ríe> algo. algo. Así, ¿no? Puede haber algo ahí, ¿no? Debe tener su historia, esa región. Sí. ¿De qué parte de Bolivia sí, eres? Sí. Eh, soy de Tarija Oxlac. Uh, en Tarija, bueno, este es un lugar de, este, de valle, y, pues, es muy, es muy bonito. Ojalá, pues, algún día llegues a conocer Bolivia. Espero, mucho, Clark. Espero que sí, mi hermano. Te mandamos un abrazote, Benjamín. Oh, gracias, Oxlack. Qué un gusto pues, por charlar con usted y la banda. Gracias, saludotes. Gracias por tu historia. Gracias, Oxlack. Chao, chao, Tenemos la historia de Benjamín. Muy interesante, ¿no? Todo lo que le ocurrió. Eh, fíjense que es difícil, sí, determinar si la tía se posesionó por este espíritu o de pronto le cayó la esquizofrenia, o sea hay personas que van a decir que era completamente algo médico, algo mental, pero como él menciona sabe que en esa casa había algo extraño y pudo sucederle algo así, yo sí creo que haya posesiones, yo sí creo que los espíritus se puedan meter en personas y que los hagan comportarse de esa forma, eh, esa es mi opinión, yo sí creo eh, no, no lo aseguro, no puedo asegurarlo, pero tampoco puedo creer completamente los científicos que digan que es una enfermedad mental y se acabó. Yo creo que el mundo de los espíritus sí está cerca de nosotros y nos puede suceder algo así. Saludos a R. Romero que nos mandó cinco pesotes o cinco dólares. Saludos, Oxlack. gracias mi hermano R. Romero, gracias a toda la gente que me apoya con los superchats y los likes, como Beatriz que nos mandó 400 likes. Gracias, chicos. Píquenle ahí al, al botoncito de likes, ahí en YouNow, gente, y a las estrellitas en Facebook. Píquenle, por favor, échenme la mano con eso. Y la gente de YouTube, gracias por los superchats. Es importantísimo para que todos estos programas eh, salgan cada noche y que ahora que lo estamos tomando de una forma más seria, como un programa ya de radio, como un programa precisamente de estos temas, cuando sea la rajada peludona, eh, me parece que vamos a tener un, un buen programa y que más personas vengan a contarnos sus historias y cuando venga Melisa, recuerden, pues vamos a tener un, un programa más eh, más relajado, ¿no? Más hablar de cualquier cosa que se nos ocurra y estar conviviendo con Melissa. Eh, saludos a Gray River, a Patricia Rubio, que nos está viendo y hablando desde Chile. Un saludote, Patricia, ¿cómo estás? Aquí un abrazo también a Evelyn que anda por aquí, muy platicadora Evelyn. Estoy leyendo todas las cosas que platica ahí Evelyn. Eh, Aniel Max, gracias por esos nueve pesotes mi hermano. Gracias por el super sticker. Mi hermano Aniel Max, gracias. Lo estoy tomando tan en serio que me puse corbata, dice MAMG. Entonces eso significa que ya no más Awitz, dice Alec. Sí puede hablar Awitz, pero ya no se puede robar el programa. Puede hablar de a poquito, Aguitz. Oxlack, ahí te dejé el hechizo del gato, ya leen los saludos de Guadalupe. ¿Dónde, Mateo? ¿Dónde lo pusiste? Vamos al WhatsApp a ver qué tenemos aquí. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver qué tenemos en el WhatsApp. Eh, dice, uy, qué máscara nos mandan estas máscaras, miren, aterradoras, y dicen, espero pueda mandarte una escultura de un duende que realicé, y puedas tenerlo en tu colección, Gra gracias mi hermano, creo que sí, creo que sí, estoy viendo tus máscaras, están buenísimas, esas no sé si las compraste o las hiciste tú, pero están muy buenas, ahí tenemos las máscaras de mi buen amigo, que nos está escribiendo por el WhatsApp, tenemos otra, otra persona, hola, buenas noches, soy Juan Pablo, me gustan tus videos de terror, Gracias, Juan Pablo, te mando un abrazote. Gracias por apoyar a Beatriz y a Sandra. Un abrazo allá en Junao. Gracias, chicas. Gracias por apoyarme. Aquí tenemos a alguien más que dice... Hola, Osla. con respecto al Spirit Box, es cierto que es un aparato que capta ondas de radio, pero en verdad lo que hace es pasarse en todo el ancho de banda del ambiente como si nosotros cambiáramos de canales en la radio. Es por eso que se suelen escuchar palabras al azar porque pasan por todos los canales de radio. Yo estudié ingeniería en sonido y estudiamos eso, también el sonido rosa, que es supuestamente la frecuencia en la que los espíritus pueden comunicarse, por eso en las películas de terror, siempre cuando la transmisión de un canal queda en la pantalla, la famosa lluvia, y lo que se escucha es el sonido rosa, y es ahí donde supuestamente los espíritus se comunican, que si pones un micrófono condensador, grabamos el sonido rosa en algún lugar donde ocurrió alguna tragedia, a ver, vamos a ver más. Esto está muy interesante. Se puede escuchar cosas, pero ahí pasa un fenómeno acústico. Los sonidos quedan grabados en las paredes por algún tiempo y cuando hay calma de viento, esas paredes vibran y el sonido hace su magia. Y con el sonido rosa, supuestamente se puede captar levemente palabras, gritos y cosas así. Qué interesante, mi hermano. Ojalá, ¿dónde vives? Ojalá pudiéramos ponernos en contacto y pudiéramos ayudarme en una investigación que voy a hacer precisamente del Spirit Box y de, cómo, de las psicofonías y sería buenísimo tenerte para que puedas explicar el fenómeno para saber si, si hay alguna diferenciación si se puede grabar todos los aspectos que tengan que tener el audio y si es posible eso de captar las psicofonías o si meramente ha sido un circo que todas estas personas que sacan videos con psicofonías que yo he sacado uno, eh, pues son reales o de qué trata. Puedes quizá darle una explicación, me gustaría que te contactaras conmigo y me dijeras de dónde eres, a lo mejor hacemos algo en conjunto. Luis Alonso Martínez Sábalos nos mandó 200 pesotes, gracias mi hermano Luis Alonso Martínez. Deberías de invitar a Melissa a este programa. ¿Qué opinas de la relación entre los ovnis y los desastres naturales? Saludos desde Ciudad Satélite. Gracias, Luis Alfonso. Qué buena onda. Luis Alfonso nos mandó 200 pesotes en el superchat. Qué buena onda, mi hermano. La relación entre los ovnis y desastres naturales. Creo que eh, en la actualidad le hemos vinculado precisamente los malos augurios a los avistamientos ovnis pero la antigüedad que no había avistamientos ovnis, se lo atribuían a la casa del sol, por ejemplo, este halo luminoso de colores que sale alrededor del sol. O se lo atribuían a vientos fuertes que de pronto aparecían, o se lo atribuían a, a, a, a de pronto, fuegos que se alzaban y demás cosas, a situaciones naturales. Desde siempre, desde la antigüedad, los seres humanos han estado buscando eh, situaciones que auguren cosas o darles eh, una justificación a esas cosas de algo, de algún fenómeno que haya ocurrido, como siempre la vida parece normal y estable en la naturaleza cuando ocurría un fenómeno diferente, algo extraño, siempre lo atribuyeron a que algo malo ocurriría, entonces los ovnis y los fenómenos eh, naturales o desastres naturales, no es que tengan una relación real sino es nuestra propia mente que desde siempre hemos creído que cualquier fenómeno raro o inesperado lo que trae son malos augurios desastres naturales por eso hay una relación entre los ovnis y los fenómenos eh, catastróficos los desastres naturales es meramente de una creencia que tiene el ser humano por no poder responder a los fenómenos que ve y que son diferentes en la naturaleza pero es esa la relación tal cual. Si hay gente que te diga que hay relación de los ovnis con los desastres naturales porque atraen algo maligno, no, no creas. Es meramente eh, cultural, es cultural lo que en realidad le adjudicamos al fenómeno ovni. ¿Cuál es el número de Oxlack? El número de Oxlack es el siguiente. Es el más cincuenta y dos setecientos veintidós Si me hablan fuera de México, si me hablan desde México, solamente es el setenta y dos veintiséis cuarenta Me pueden mandar un mensaje, me pueden mandar una nota de voz, me pueden hablar por WhatsApp y de aquí estaremos escuchando sus historias. Estamos en la rajada peludona. Aquí te entra el nervio. Estamos en la rajada peludona cuando son las once de la noche. Aquí no juzgamos, dice Evelyn Avilés. Mmg, un saludo. En el pasado, cuando había un desastre natural, era porque la pachamama estaba molesta con la humanidad, dice Javier Medina. Un saludo a Kira Drauz y Dani. Oxlack, ¿tienes multicuentas? Oxlack, ¿tienes multicuentas? ¿No? ¿Cómo multicuentas? No entendí. Yo, eh, salúdame, soy de Tuxpan, Veracruz. Un abrazo a toda la gente que me ve de Veracruz y Tuxpan en especial, un lugar que que aprecio mucho, que me gusta bastante, que tiene mucho que no voy y que espero pronto regrese a Tuxpan, Veracruz. ¡Qué lugar más bonito! Oxlack, tengo una grabación del cementerio general de Santiago. Es un lamento de la llorona del cementerio. Mándamelo para ti, mándamelo al WhatsApp y lo escuchamos. ¿Qué? ¿Que ¿Por qué Giancarlo está diciéndole cariño a Evelyn? ¿De qué, está, de qué se trata esta noche? Saludos desde Toluca, Oslan, dice Evelyn Avelés, tenemos una llamada telefónica, vamos a contestarlo. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchas bien? Sí, ¿quién habla? Hola, soy Juan Carlos, el fin de la Ciudad de México. Juan Carlos, bienvenido, gracias por llamarnos, ¿qué nos quieres platicar? Sí, fíjate, más que una historia de terror, porque la verdad es que a mí nunca me pasa nada, nada terrorífico, me gustaría contarte sobre un tema este, que me parece bastante interesante. Y qué lástima que no está Melissa, porque yo creo que le interesaría bastante. Es sobre, sobre los sonámbulos asesinos. Sonámbulos asesinos. Sí, este, escuchamos hace un momento la historia de, que, no, que habló antes de mí, sí. que tenía problemas con, con el sonambulismo, ¿no? Sí. Es precisamente de precisamente de lo que se trata esa historia. Okay. En especial hay, do, hay dos casos que a mí me llamaron la atención. Sí. Estos dos casos ocurrieron en, en Estados Unidos. Todo esto está documentado y hay registro de ello. Sí. Eh, este caso, el primero es de Robert Ledru sí. que este más bien no fue en Estados Unidos, este fue en Francia, era un jefe de policía. Es el más antiguo que se tiene, que fue en 1887. Okay. Era este, el jefe de la policía en Francia. Y es interesante porque él al ser un jefe de, de la policía, un día fue a investigar un, un homicidio. Sí. Pero en la escena del crimen le pareció un poco curiosa y interesante. Sí. Entonces, eh, siguió investigando. En la escena del crimen se encontró una huella. Eh, la mandó a inspeccionar, la mandó a hacer este, un, un molde de, de yeso. ¿Sí? Y tras algunos días después de estar analizando el crimen, dijo que ya había, ya había encontrado quién era el, el asesino ¿Sí? y se entregó a la policía porque todas las pruebas coincidían con que él había sido el asesino como él? ¿El él ¿él mismo? El él mismo, él, él había sido el, el asesino, lo hizo en un estado de, de sonambulismo. Ok. Tras, tras este, pues, investigarlo, él se dio cuenta que él había sido el que lo había matado, entonces se entregó. Eh, en ese tiempo, pues, todavía no había muchos estudios relacionados con el sonambulismo, porque pues, era 1887, sin embargo, sí. lo absorbieron debido a, a que presentaba conductas de de sonambulismo. Entonces ese, ese caso de Robert Ledro es bastante interesante porque pues, investigó su propio su propio crimen, se entregó y resultó ser ser inocente. Ok, lo hizo en estado sonámbulo, dormido. Sí, sí, así es. Es, es impresionante cómo durante el sonambulismo vamos a hacer actos bastante complejos sin, sin despertarnos, como como lo comentaba el que habló antes de mí. Sí. El, el otro tema que también te quería platicar, que es bastante interesante, bueno, es el de pero tenías Kenner sí. Parks. Ah, es otra historia de lo mismo. Es de lo mismo, ah, es relacionado. Okay. Este okay. sí ocurrió en Estados Unidos. son dos, hay muchos casos de estos, sí. pero son dos que, que me parecieron interesantes para, para contar en tu programa. Sí. Eh, este es de Kenner Parks. Este ocurrió en 1978. Sí. Eh, este hombre presentaba problemas de compulsivos y de deudas okay. con el juego. Sí. Eh, resulta que este hombre en un día completamente normal eh, fue a matar a, a sus a sus dos suegros. Ok. Lo la, la, a, a la, sí, es bastante interesante. La suegra la, la mató con una barra de, de metal sí. y el y suegro lo, lo estranguló. Lo interesante es que no vivían en la misma casa sino que se trasladó en auto sí. hasta la casa de, de sus suegros. Eh, en esta ocasión no pude encontrar este, la distancia, pero recuerdo que en otro documento encontré que eran 25, 25 24 kilómetros los que tuvo que conducir no puede ser. de su casa okay. hasta donde estaban sus, sus suegros. Sí. Eh, terminando la, la noche se, se dio cuenta de lo que había hecho. Se, se entregó y pues igual... Fue este, investigado, resultó que tenía este... Aquí sí fue analizado, se encontró que tenía problemas de sonambulismo y e igual de la misma forma fue absuelto. Oye, eso suena más como que alguien toma su cuerpo, ¿no? O sea, si lo, si lo sí. pasamos al tema paranormal, eso sería más bien como que un espíritu toma su cuerpo y hace esas atrocidades. Sí, es interesante. Creo que creo que había una película... este de terror que era basado en hechos reales de un padre de familia que igual este, mató con una escopeta a su esposa y a sus hijos. No recuerdo muy bien qué, qué tema fue, pero sí podría relacionarse igual con, con lo paranormal de esa forma. Pues yo le he dado, yo le, le he podido dar un, un golpe en la cara y un rodillazo a mi mujer, pero este, afortunadamente las, el golpe no se lo pude dar bien porque las cobijas me detuvo. Pero la, pat Ajá. la patada sí se la pegué bien. Sí. <risa> Entonces, digo, no sé si era sonambulismo o estaba soñando, pero pobre, eh, en su cumpleaños le iba a recibir precisamente un golpe en, en la cara. Ah, ok. Sí, bueno, pues esos son los temas que, que me gustó, este, que quería comentarte el día de hoy. Sí. Y pues no sé, espero que les hayan gustado. Está interesante, ¿eh? me gusta como para hacer una crepipasta eh, y utilizar ese argumento de sonambulismo. Sí, está muy bueno. De hecho, también te quería comentar que hay una historia que me contó mi hermana hace no, no muchos tiempos. Ella es una persona adulta, ya tiene hijos y todo, no sufre de sus facultades mentales ni nada. Sí. Y me contaba de que de algunas cosas de, de su niñez que vivió con una, con una prima bastante... Bastantes tenebrosas eh, relacionadas con, con la brujería. Y he podido cotejar este, con su historia y algunas cosas que también le pregunté a mi mamá de la época. Sí. Y coinciden, pero sí es bastante, bastante. Yo creo que hasta para como una película, un cortometraje o una historia como las que vas a hacer en tu canal. Sí. Estaría también muy, muy buena. Pues ahí está el WhatsApp para que si tienes más historias, pues nos llames o nos escribas y nos puedas contar. Claro que sí, Oslo, gracias por la oportunidad y felicidades por el programa. Y espero que el, el chat no me esté insultando demasiado en este momento. No, fíjate que pasaste la prueba, eh. Nadie, nadie dijo nada de tu, de tu narración y de, de tu historia. Sí, es que quise hacer una un historia que no fuera mío para que no me criticaran tanto. Tan <risa> no, no, no, no te creas, todo bien. Y gracias, mi hermano. Gracias por la llamada y contarnos tu historia. Un saludote. Gracias a ti, Oslo, Hasta luego. Buenas noches a todos. Saludos. Dice Dani Yo soy sonámbulo, casi me mato yo mismo Casi me aviento de la ventana Dice Dani eh, Yo una vez sí fui sonámbulo Recuerdo solamente una vez Y desperté ya cuando estaba En un En, un, un, en una ventana, estaba de vacaciones Y <risas> ay, Evelyn Ay Evelyn, ay Evelyn Yo sonámbulo, salía a la disco sin permiso <risa> dice que salía a la disco sin permiso oye voy a aplicar esa ¿por qué no se me había ocurrido? R Romero nos mandó cinco pesos o cinco dólares mi hermano un abrazote mil gracias dice yo cuando se me subía el muerto era sonámbulo caminaba por la casa me decía mi mamá decía ¿qué haces? y yo le respondía y después me iba a mi cama o sea que sí Sí, suele pasar eso, o sea, los sonámbulos sí como comunes, solo caminan en la habitación o caminan ahí por, por la por la misma casa, pero hay algunos que se salen, que salen de la casa y ya hacen cosas más extrañas, o sea, es muy peligroso alguien que sea sonámbulo y hay algunos que son constantemente, ¿eh? cada noche hacen lo del sonambulismo, yo no sé cómo se trate psicológicamente. Sería bueno traer a un psiquiatra, a un psicólogo, a alguien que nos hable al respecto, para ver si tiene tratamiento, ese tipo de cosas, porque puede ser muy peligroso, tanto como para las personas que están durmiendo, como para esa misma persona. Como él dice, se podría haber lastimado, o imagínense que haga otra cosa, ¿no?, con familiares. Dice Andrea, recuerdo cuando tú un día me levantaste, te sentaste un rato, y luego te volviste a dormir, y el otro día no te acordabas. Ay, no, pues no me acuerdo, Andrea. Ese sí, para quedar, sí fue sonámbulo. Que me levanté, me senté un rato y luego me volví a dormir. Y el otro día no te acordabas. Pues sí, no, no lo recuerdo. La verdad, no recuerdo eso, Andrea. Sí, se curan de un golpe. Melissa, psicóloga. Yo solo me retorcido como tlaconete en sal por soñar que me caigo. Saludos, Oxlac, Aurora, Noelia. Un abrazo, Aurora. Mi hermano de niña también era. Eh, de sonámbulos se meten al cuarto de la prima no manches, los sonámbulos dan miedo voy a aplicar la de sonámbulo en mi de fiesta, pues las dos niñas su mamá eran muy tiernas, un saludo Oscar, yo tengo varias pequeñas historias sobre el fenómeno ovni, ¿crees que te las pueda contar en llamada? claro que sí, tenente 19 Ma, llámame y me cuentas esas historias ovni, esta noche estamos en la rajada peludona aquí te entra el nervio cuando son las 11.18 de la noche, estamos en nuestro programa favorito, La Rajada Peludona, donde nos pueden contar sus historias sobrenaturales, misteriosas, sueños húmedos y demás. Aquí estamos para escucharlos y también para dar opiniones acerca de este maravilloso e impactante mundo de lo sobrenatural. Alex dice, ¿qué pasa cuando dormido o deja respirar tu cuerpo? Hace que reflejos que vuelvas a hacerlo. Otra, ¿qué opinas de los seres sombra o tulpas? David Alcalá Ramírez, un tema muy interesante el de los tulpas y el de los seres sombras. Me parece que lo tendríamos que tener en un moco con Melissa. Y gracias a Viv González, gracias Viv González por cinco dólares. Viv González desde California, ¿verdad? Mi hija de ocho años ha sido sonámbula por cuatro años. Siempre entra a nuestro cuarto pensando que es un baño. Nunca dice nada, solo nos mira muy raro. Viv González dice que su niña. O sea, eso ha de ser también de miedo, ¿no? De pronto estás dormido y despiertas y hay una niña ahí greñudita a la orilla de tu cama. Pues eso sí va a estar tétrico. Sí te espantarías. No sabía, Viv González... ¿Cómo se le puede quitar? ¿Nunca la has llevado a un psicólogo o un, a un psiquiatra algo que, que le puedan quitar eso del sonambulismo? Me agrada la idea de que hagas un en vivo especial sobre los tulpas o seres hombre. Te digo, David Alcalá, sí, suena interesante. Es un tema bastante amplio. Akira Drauz dice, hace años, hace unas noches soñé que estaba en una fiesta muy abrazado con Melissa y muy cariñoso, pero de pronto ya no la encontraba. Le buscaba mucho, pero no estaba pues no, porque se había ido a explorar con el cubo ¿cómo lo vas a encontrar si se fue a explorar con el cubo, Akira? lo lamento mi hermano yo sé que, que duele yo sé que no esperabas esto que si es una traición que fue inesperado que estabas luchando mucho por su cariño que te correspondía y que de pronto diga me voy a explorar con el cubo yo te entiendo yo te entiendo Sé cómo te sientes, Akira. Y sé que, que un clavo no saca otro clavo. ¿Qué puedes hacer? Yo digo que antes de que se vaya con el cubo a explorar, yo digo que interceptes al cubo y lo elimines. No hay otra. Aquí no hay otra. En la guerra y en el amor todo se vale, Akira. Si quieres un buen consejo, elimina al el cubo antes de que llegue a Matamoros. Porque de hecho, estamos a unos días. Yo que tú, checaba bien sus vuelos, checaba bien su itinerario, y lo, lo terminaba eliminando. Porque no te puede quitar el cariño de Melissa. Ponte chingón. Ponte vivo, mi hermano. Evelyn Avilés dice, ¿qué tan cierto es que si le hablas a un sonámbulo se vuelve loco? Pues, mírame, a mí me hablaron de sonámbulo y mírame cómo terminé. Tú dirás, Tú dirás, si sí, sí, se vuelve uno malo o bueno. Dice Oxlack, para un podcast deberías invitar a un arqueólogo. Vale, tengo al mejor arqueólogo. Bueno, no, el me no es arqueólogo, pero es historiador. Y obviamente habla mucho de arqueología. Claro que sí lo podemos invitar. Oxlack, mi novia Luciana es psicóloga y es sonámbula. Mándale saludos. Le mandamos un saludo a su novia, sonámbula, a la novia de Mateo. Un abrazo. Aquí ya te lo viste, el cubo se la está... ¿Qué? Akira supera el cubo, el cubo donaba 300 pesos y varias veces. Exactamente, Dross. exactamente. El cubo donó 252 veces. Si tú puedes superar eso, yo puedo hablar con Melissa. Tengo posibilidades de, de hacerla cambiar de opinión, pero pues yo no veo claro, Akira. El cubo donaba de a 250 cada ratito. Ahí tú dirás. Si no, pues elimínalo. Si no quieres aquí pagar la cuota, elimínalo. Ahí tú verás, tienes dos opciones. Gracias, Vic González. Dice, su doctora dice que es algo temporal, que es muy normal en los niños y que se le quitará al pasar los años. Yo creo, Vic González, que... Eh... <risa> no, no, Kira no está loquito, ¿no? Tranquilos. Aquila está bien, no va a tomar mi consejo. ¿Cómo creen que lo va a tomar? No, no, no le digan cosas así, no crean, no, no va a hacer nada él. El cubo tiene esposa, Akira, no te preocupes, dice María Orduña. ¿El cubo tiene esposa? ¡Ah, caray! Ese chisme no me lo sabía. Eh, ¿Cómo, Kiko, es en el chavo? Viv eh, González dice que a su niña le dijeron que se le iba a quitar con el tiempo yo creo que es porque no hay conocimiento de qué es el sonambulismo, bueno, es que yo no lo sé, a lo mejor sí hay conocimiento, pero yo no lo sé, eh, sé muchas cosas, me jacto de saber muchas cosas, pero de sonambulismo nunca he escuchado nada sobre qué es y si se puede quitar o algo así, entonces sigo en la incógnita, tendré que googlearlo, Eh, ¡Hey, Google!, como mi amigo el tío Droid, ¡hey Google!, ¿Qué es sonambulismo? ¿Se puede quitar el sonambulismo? ¿A quién le da sonambulismo? ¿Hasta los cuántos años da sonambulismo? ¿El sonambulismo da a niños y niñas por igual? ¿El sonambulismo le puede dar a mi perro? ¿El sonambulismo le puede dar a mi gato? ¿El sonambulismo es un problema mental? ¿El sonambulismo tiene que ver con, los, eh, con lo que se anoche? O sea, tendría muchas preguntas sobre el sonambulismo. ¿Para, ¿Si me pueden ayudar a cooperar? Con sus superchats puedo comprar una Alexa y puedo preguntarle a Alexa ese tipo de cosas en tiempo real. Imagínense, Alexa ahorita ya nos estuviera diciendo cosas. Pero como no tengo Alexa, estoy solito, no hay quien me ayude. Entonces, apóyenme con los superchats, compro una Alexa y que Alexa nos ayude. <risa> Yo por la casa, Oxlack por Cuadrez y Gemaves. Mateo Mesina de Naro. Mateo, Mateo me mandó, es que Mateo me mandó una historia, pero me la mandó en los comentarios, Mateo, si tú me escribiste, toda la, yo sí la vi, sí vi tu historia, pero estaba la persona hablándome, no podía detener tu historia, era muy muy grande, tu, tu comentario ya se perdió hace mil años, es, eso ya no lo puedo recuperar, tendría que regresar la transmisión, volverla volver a nacer, volver a hacer Oxlack, volver a rifar en la en, en muchas cosas para volver a hacer Oxlack y regresar para esperar tu comentario y poderlo leer por eso está el whatsapp mándame la historia al whatsapp el whatsapp va a aparecer en pantalla ahí mándame tu historia ahí lo puedo leer porque si me lo escribes en los comentarios se va a pasar se va a perder nadie lo vio nadie lo leyó si ¿Sí estamos de acuerdo de hecho lamenté mucho que hubieras escrito toda la historia, porque sí la leí mientras estaba la otra persona hablándome, pero no lo podía poner ni a pantalla, ni podía detener a la persona para contar tu historia. Pero mándamela por favor al WhatsApp, ahí está el número de WhatsApp, no está difícil, solamente apunta mi número, agrégame Oxlack, WhatsApp y ponme un, el mensaje, escríbemelo otra vez, mándamelo en audio o, o háblame por WhatsApp y nos lo cuentas. Y la Alexa, que no tienes Google, dice Carlos, hay que, la, la Alexa es muy boba. Oxlack se dice que si haces una pregunta, a Alexa, que si está con FBI no te contesta y se apaga. Habría, habría que intentar, o sea, compramos una Alexa. Oxlack, te cuento, mi padre falleció hace dos meses, estoy muy triste. Patricia Rubio, lo lamentamos mucho. Gracias por, por contarnos esto que te sucedió y por hacernos saber cómo te sientes uno nunca sabe qué decir cuando estas cosas sucedan y sé que cuando a mí me sucedan tampoco entenderé ninguna palabra de apoyo porque es algo que sobrepasa cualquier palabra la pérdida de un familiar lo único que puedo decirte es que eh, deseo que, que pronto puedas entenderlo y que y que tu vida sea un homenaje a aquellas personas que, que te aman que te amaron, que amaste y que ya no están, solamente eso te puedo decir, y pues gracias por hacernos ver lo que te ha sucedido, y por tener la confianza. Ah cabrón, María Orduña, ah caray, aquí hay chisme, dice, quien quiera conocer a la esposa del cubo, tiene un canal en YouTube, se llama El Diario de Dios. ah, ¿Es en serio? Yo, yo pensé que el cubo era soltero. O sea, ya me quedé pensando. Yo no sabía que, que tenía esposa. No ocupas comer una Alexa Osla, nada más dime, y en cinco minutos estoy ahí para leer las definiciones en vivo. Ándale, Belín, ándale. Pero tendrías que aprenderte todas las cosas y poderlas decir al instante. No hay falla, ahorita la mando por guay, dice Mateo Mecina. Pues ahí está, Mateo. Pues es lo que te decía, que en el WhatsApp, mi hermano, en el WhatsApp, dice, no, voy a usar el dinero para ir a Matamoros, para estar en la exploración con Melissa. ¡Ah! Este, este programa sí va a tratar de fenómenos paranormales de historias de terror pero ustedes insisten en meter el chisme y yo soy débil yo soy débil para los chismes es algo que, que traigo de nacimiento muy débil para los chismes aquí dice que no va a hacer donaciones porque va a ocupar el dinero para ir a matamoros y estar presente en la exploración con el cubo y melisa o sea, de chaperón, o sea, mal tercio, o sea, a estorbar. Yo soy débil para los chismes, gente. Yo soy débil. Alejandro nos mandó 10 pesos, Alejandro. Mi hermano Alejandro, muchas gracias por esa donación de 10 pesos. Un abrazo, mi hermano, mil, mil gracias. Eh, bueno, me abuela a que más que dar a locos en una impresión o sonámbulo, de sorpresa los puede matar. Uh, uh, uh. O sea, gracias, amigo mío. Te quiero mucho, amiguito. Gracias a ti, Patricia. Un abrazote, está Chile. Dice Alina Morales: No es su esposa, es su novia. Ah, caray, ah, caray. O sea, novia o esposa. ¿Qué pasa aquí? Qué pasa aquí esto ya esto ya no sé no sé qué está sucediendo no sé si el cubo es mi amigo Melissa es mi amiga los dos quiero que sean felices Akira es mi amigo aquí quiero que Akira sea feliz Ávits es mi amigo quiero que Ávits sea feliz estoy en una contradicción estoy Estoy aquí sintiéndome extraño por no saber a qué amigo apoyar. MMG dice: ¿Qué no se supone que se fue a París con su novia? ¡Ah! Se fue a París con su novia. ¡Ah! Es la novia, no esposa, dice Beautiful Twitch. ¡Ah! Sí, correcto, su novia dice F Suma. ¡Ah! Y esto ya lo sabe Melissa. ¿Esto ya no sabe Melissa, o, ¿o qué? ¡Ah! Oxlack, investigador chismoso. No, soy débil. Yo soy muy débil. No sé por qué ustedes me están poniendo todos estos mensajes. Aquí era lo que es para ti, nadie te lo quita. Ánimo, dice María Orduña. Cierto Oxlack, aquí hay mucha vieja de patio. Que es vieja de patio? ¿De qué trata? El Ox sale a regar el porche aunque esté lloviendo con tal de escuchar a las vecinas pelear. Yo salgo a regar el porche aunque esté lloviendo. Lupita Guerrero nos mandó 14 pesotes de una superetiqueta. ¡Gracias! Un abrazote Lupita Guerrero. Besos y abrazos. Vamos a poner el canto del ángel. Hasta yo me pongo feliz, hasta yo me pongo feliz. Pero no estoy tan feliz por eso de la esposa, la novia, Melissa, el cubo, Akira, Awitz. O sea, esta es una telenovela. Una telenovela buena. Se ve que el cubo es bien mujeriego. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿En mi, en mi no, tranquilo, no ofendan a mi amigo. El cubo ¡Oh, hasta tiene hijos. ¡Ay! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! O sea, es su novia, dice Brisa. Ahora, ¿qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos, gente, con eso? Dice Ana el Awitz también irá a la exploración y peleará con Akira por la atención de Melissa. El cubo y Melissa creo tuvieron algún tipo de conexión. Fue amor a primera vista, dice Daikeri. El cubo y Melissa creo que tuvieron algún tipo de conexión. Fue amor a primera vista. ¡ah! me da miedo enviar estrellas no se roban los datos de mi tarjeta no marimar no marimar no pasa nada yo le meto la tarjeta al facebook cada rato no pasa nada son son los de facebook y eh, los de google los de youtube son son ley ahí no te roban nada tú tranquila el cubo por tener novia esposa hijos no le importa hacer el delicioso con elisa ¡Ah! ¡Ah, caray! Ah, caray! Esto ya está muy subido de tono. Gente, ¿qué le está pasando? R. Romero, 20 pesotes. ¿De qué me perdí? Solo salió unos minutos. ¡Ah! Y su novia y su vecina. ¡Ah! Y el robot de Melissa. ¡Ah! Me estoy quedando sin, sin aliento, gente. ¡Ah! Tanto chisme. ¿Y ¿Eso ya lo sabían ustedes? ¿Por qué no lo habían platicado? El cubo me va a regañar ya. ¿Qué dice María Orduña? ¡Ah! Akira, a los hijos de tu Melisa le encantaría que sea su padrastro ¡Ay! Sorry, Melisa tiene novia ¿Novia? No, ¿Cómo que Melisa tiene novia? Eso no me lo sabía No manchen, esto ya se prendió, pero ya, ya prendieron un pueblo así en segundos Melisa tiene novio desde hace cuatro años dice Lobo 05 ¡Ah! Melisa tiene novio desde hace cuatro años, dice el novio 005. Akira ¡Ah! ya canto, se llama Tavo. ¡Ah! ¿Hasta nombre tiene el novio de Melisa, Tavo? ¡Ah! Tavo, el cubo, Melisa, Akira, Awitz, el novio robot de Melisa, la novia y la esposa de cubo. ¡Ah! A Melissa no le gusta el chisme, no la embarren. ¡Eh! Ya, ya, gente, ya estuvo. Ustedes ya se pasaron de listo con, con sus chismes, queman un pueblo. ¡Ah! Yo creo que Good Guy Japan está enamorado de Meli. O se supernota. ¡Ay, Dios mío! El, el Good Guy Japan también. No se man... en serio. Y Good Guy ja Japan sabe que van a hacer una exploración. No, no puede ser. No puede ser. <risa> Dios, yo estoy comiendo chetos y viendo Oxlack que comentarios. Está bueno esto, dice Desconven Force. A ver, el cubo es mi amigo. Melissa es mi amiga. Good Guy Japan es mi amigo. Aquina es mi amigo? Eh, ¿Awitz es mi amigo? No me los estén embarrando, ¿eh? Porque no sé, no sé qué hacer ahora. No sé. Yo lo único que puedo hacer es que... Que los voy a dejar ser. ¿No? Yo como amigo... Respeto, apoyo... Este... Si salen lastimados ahí algunas personas... Lo voy a lamentar mucho pero pues es decisión ya de cada quien no eso ya sería decisión de cada quien no tengo por qué por qué decirle a alguien que no no no no voy a dejar que fluya si esto ya está fluyendo pues que fluya que fluya yo lo siento por varios que van a llorar pero pues sí pues si ahí se gustan no sabía su chisme que traían aquí yo creo que el rumor de la verdad, Oxlack, perdona. Yo, yo creé el rumor de la verdad. Agüita novio de Akira. <risa> Agüita novio de Akira. Gente, pues ya, porque fue demasiado chisme, esto no quedó, no acabó bien el, el primer programa de La rajada peludona. Aquí te entra el nervio. No acabó como yo quería. Yo quería que termináramos con casos, con historias paranormales de terror y cosas así. Pero, pues no, no pensé que todo esto ya se estaba generando entre todos ustedes. No sabía ni del novio, ni de la novia, ni de la esposa, ni de que querían, ni que Good Japan también le entraba ahí. Y no sabía todo este relajo. Tenemos la última llamada. Espero que sea una buena historia paranormal y que con eso nos vayamos ya a dormir tranquilos todos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, soy Tenet, el que te habló sobre las historias del fenómeno ovni. Ah, mi hermano, pues bienvenido. ¿De dónde me hablas? De Guadalajara, aquí en México. Un saludo hasta Guadalajara, mi hermano. Cuéntame esas historias de ovnis. ¿Qué pasó? Sí, vine a salvar el, la mano peludón. Eso, eso, sí, porque ya esto se había descontrolado. Qué bueno que llamas y si nos quieres contar algo. De misterio. Bueno, eh, antes que nada quiero decir que acerca del fenómeno ovni, yo en parte soy escéptico porque sí creo que exista vida eh, extraterrestre, pero no creo que vengan acá y que los reptilianos y todo eso. Pero hay cosas que sí, no les encuentro explicación acerca de ese tema. Sí. Y mi papá y yo somos muy de que siempre veíamos luces en el cielo, de que se mueven rápido y así... Eh, pero a mí personalmente me han pasado cosas rápidas, por ejemplo eh, viajando en carretera que de hecho dicen que ahí es donde se aparecen más en los montes Sí. sí. Eh, una vez vi uno que era muy similar a un dron así que uno podría creer que es un dron pero aquí es que tal cual como se habla de los encuentros cercanos solamente yo lo veía porque estaba muy cerca como para que cualquier otra persona lo viera y mi hermano no lo veía y y otra es que escuché como zumbidos, como de algo girando arriba de mi casa. Sí. Y luego escuché que algo se estrelló, como si hubieran chocado dos carros, pero aquí arriba de mi casa, como en la casa de los vecinos. Ok. Y en la mañana no había nada. Y la última historia, si no es que se me olvide alguna, es que un día estaba en una fiesta de mi familia en un trampolín en el patio, y justo de hecho se me había acabado la pila del celular y no alcancé a tomarle uh -huh. foto ni nada Pero vi en el cielo tal cual yo lo comparo con la escena de Star Wars cuando se ven las navecitas peleando al fondo okay. Pero tal cual vi algo parecido, un montón de lucecitas de colores ahí moviéndose rápido Y hasta me tallé los ojos y todo porque pensé que estaba mareado del trampolino o algo Sí. y pues no, ahí estaban, y me subí a los juegos de toboganes para verlo desde más arriba, y ya no lo alcancé a ver, y le hablé a mi papá y tampoco lo alcanzó a ver. Ok, entonces tres veces has tenido como alguna experiencia que consideras pudiera ser ovni. Sí, en, o sea, entre esas están las típicas veces que uno ve lucecitas en el cielo, de que moviéndose para diferentes lados y en velocidades y todo, pero pues esas es la que, las que más la gente justifica, con que son drones o cosas así. Entonces ¿Sí? realmente las que yo cuento son esas tres, porque son las, las más extrañas y que de verdad no les encuentro justificación. ¿Tú sí crees que existan los extraterrestres? Sí, sí creo, pero en lo que no creo es que vengan acá a andar chismeando, porque pues que tenemos de interesantes, pero pues la verdad no sé qué decir por esas tres historias. sí. Eh, pues mira, yo creo que los extraterrestres existen aquí, y muchas personas, yo creo que la mayoría en el mundo, cree que sí los extraterrestres existen, y lo que se cuestiona es precisamente si ellos vienen, si han venido y son esas naves las que vemos, esos ovnis y todas estas historias de ufología. Bueno, bueno, ¿estás ahí? Sí, sí, sí, ah, es que se sí un poco. Es, este, es eso es lo difícil... Porque no podemos comprobar, o sea, sí hay documentos oficiales de los, de los gobiernos y demás, pero hasta que uno no lo vive y no puede eh, tener una experiencia como las que nos acabas de contar, pues puede decir si efectivamente los extraterrestres pueden venir a vernos en sus naves o no. Eh, yo estoy como dudoso de que vengan, pero estoy en un 50% de que sí creo y 50% de que no. Entonces, eh, no, no sé qué decir pero me gusta mucho el fenómeno ovni y sé que hay muchas eh, situaciones y lugares donde se pueden ver ovnis. Lo tuyo fue todo en Guadalajara. Sí. Todo en Guadalajara. Muy bien, mi hermano. Pues está, está padre lo que nos acabas de contar. ¿Desde cuándo ves la, el programa? Eh, pues te conozco desde hace varios años, hace como cinco o entre cinco y diez. Y el programa lo veo pues cada que tengo tiempo, porque a veces estoy ocupado en la noche. Ah, ya está. Pues voy a tratar de hacer programas sábados y domingos para la gente precisamente que entre semana no lo ve, lo pueda disfrutar. Y qué bueno que, que esta noche estuviste aquí, mi hermano. Ok, gracias. te mando un saludote, que estés muy bien. Sí, bye. Bye están diciendo aquí es un programa paranormal pero algunos comentan que la guerra ya empezó eh, no sé a qué se refieren voy a tomar mi teléfono con el permiso de ustedes y déjenme consultar mis fuentes rápidas y yo les digo si es verdad o es falso eh, eh, eh. Eh, falso gente, no sé dónde vieron eso pero no no gente ya estoy viendo aquí a, a, a, a mis este mis corresponsales de guerra y no no hay nada sobre eso que dicen de que empezó la guerra ni nada de eso entonces no sé de dónde lo hayan visto mmm no, pero bueno, esperamos que si hay alguna noticia, pues terminando esta transmisión a lo mejor, pues pueda haber algo, no sé de dónde lo vieron ustedes Pero bueno, supuestamente Rusia comenzó a lanzar misiles dirigidos, Este dice Javier Medina eh, Bueno, no sé dónde hayas visto la noticia, pero no no no veo nada de eso, obert, déjeme ver una vez más Déjeme ver una vez más Eh, no, no hay nada de esas noticias, no hay nada de esas noticias gente, no, no, falsa alarma, ¿os la que has usado Rondonáutica? Sí, gente, es eh, la hora de que nos comencemos a ir, ah, me gustó el programa, me gustó que casi el 80% del programa haya sido de historias paranormales de, de platicar de estos temas que ustedes hayan descontrolado en el chat eso pues ya es otra cosa <ríe> gracias gracias Ana gracias Evelyn gracias De hecho, ya, ya escucharon la música, ya va a empezar la música de que ya se acabó el programa. Patricia, un abrazo. Entonces, así va a ser. Se lo repito nuevamente. Eh, cada noche que sea la rajada peludona, va a ser un programa como lo hacía Juan Ramón Sáenz, con llamadas telefónicas, eh, tenemos notas de voz, eh, algunas historias de la gente que me escribe en WhatsApp, y así vamos armando el programa, y vamos compartiendo y hablando... Sobre estos temas, dice tu cosmópolis dio la noticia. No, pues, ¿qué le pasó a mi buen amigo tu cosmópolis? Eh, yo también, yo también, yo también, claro que sí. <risa> yo también. otra sea, ¿puedes entrevistar a Magnus Mephisto? Fíjate que sí, sí, Francis. Puedo entrevistar a Magnus, le voy a decir que, que entre a una transmisión con nosotros. Creo que sí. Ok, el tema de hoy fue... No. El, tema, el tema de hoy, ¿cómo le vamos a poner a este episodio, a este primer episodio? ¿Cómo le ponemos? Yo creo que la historia, la mejor historia fue la de nuestro amigo que habló sobre que el hombre del sombrero negro lo acosaba, ¿no? Así le vamos a poner el hombre del sombrero negro. Esa va a, estar, va a ser la historia principal de esta transmisión para la gente que no lo ve vi en vivo y que y que lo ve como video así que mañana mañana espero poder estar aquí no estoy seguro pero quizá pueda estar aquí haciendo transmisión 9 10 de la noche y sería otra vez rajada peludona o si ya está Melisa pues hacemos un moco con ella entonces ya van a saber que cada que esté Melisa será moco cada que yo esté solo es la rajada peludona y cada que esté con un invitado es el podcast Oxlack. Oxlack, la rajada peluchona es saludable y fuera de todo mal, ven venerio. <ríe> la rajada peluchona. Me gusta la rajada peluchona, fíjate, me gustó. La rajada peluchona. Suena bien la rajada peluchona. <ríe> cardeña no sé, están hablando todavía de melissa este respeten a melissa porque ella ya saben que, que los quiere mucho que, que nunca les dice malas cosas y este sean sean buena onda con melissa ya empezó la cumbia de Oxlack, es hora de retirarnos así que muchas gracias a todos Gracias gente, los quiero mucho, gracias por los superchats, gracias por estar aquí, gracias por llamarme, gracias por los comentarios, gracias por compartir, por los likes, gracias por tanto cariño, hoy iniciamos una nueva etapa en este canal, una etapa más seria o más organizada más bien, los quiero mucho, gracias a todos, bye. Gracias, Juan. Arles, excelente transmisión, mi hermano. Excelente relatos Y ese plus del chismecito también. Un abrazo, Arles. Gracias. Gracias, Juan. Bye. Nos vemos en todas nuestras redes sociales. Ah, por cierto. Por cierto, por cierto. Por cierto, un anuncio. Mi... Mi página, bueno, mi cuenta de TikTok me la cerraron. TikTok me la cerró por eh, contenido inadecuado. Eh, no había ningún tipo de contenido inadecuado. Son mis videos de YouTube los que fragmentaba y los ponía en mi TikTok. Pero a TikTok le pareció que eran inadecuados. Lo mismo me pasa en YouTube. Lo mismo me pasa en Facebook. Mis videos no tienen nada más que son videos paranormales e historias. Eh, no sé, no sé qué traigan las redes sociales conmigo. Ustedes son mi único apoyo, de verdad. Que entran y me buscan. Entonces, ya eh, mandé una apelación. Ojalá me regrese en mi cuenta porque no tenía nada malo. Entras a TikTok y hay puras mujeres ahí semidesnudas y no les hace nada. Y en mi cuenta, que era de historias paranormales, de videos paranormales, me la, me la cierra. Entonces pues ojalá me la regresen, pero si no me la regresan, pues empezaré a hacer otro TikTok y les estaré... ¿La gente denuncia los videos o es TikTok OX? No sé, Belín, a mí me reportaron muchos videos, no, no todos, o sea, cada que subo me reportan uno, o sea, o, o, o me lo ponen como inadecuado, yo le doy que, que no es inadecuado y me lo regresan, me lo regresan pero ya quedó como la marquita de que yo cometí una falta entonces todos mis videos me lo regresaron o sea yo tenía razón de que todos mis videos no tenía nada malo pero quedaron como las marquitas de que yo subí contenido inadecuado y de tantas que fueron como 15 veces en, en todo lo que he tenido pues me cerraron mi tiktok entonces ah, pues muy desanimado por eso no transmití el día de ayer estaba desanimado hoy me animé eh, hoy volví a recargar pilas dije lo voy a hacer diferente voy a ser organizado entonces no me dejé caer estoy mal en todas mis redes sociales en todas estoy mal no es mi culpa es la culpa de la, del algoritmo pero bueno aún así voy a seguir luchando voy a cambiar mi contenido la forma de hacerlo la forma de organizarlo y ser eh, más juicioso dirían en Colombia, eh, no me voy a dejar vencer y espero que me apoyen con sus donaciones, con los super chats, con las estrellitas, con los likes, con las compartidas, con el seguimiento de mis cuentas en TikTok, Instagram y demás, eh, porque no, no pienso dejarme vencer así de fácil, así que ya casi tenemos 300 mil en TikTok, pues ahora si no me lo regresan empecemos de cero, y hacer las cosas diferentes, a ver qué tal, a ver qué quiere el algoritmo, no a ver qué quiere, si termino hablando de, de florecitas, o de cosas bonitas, pues ni modo, gente va a tener que ser así, porque es el algoritmo, o si me voy a Lonely Fans, pues sí les aviso, claro que sí, yo creo que al último voy a hacer el Lonely Fans, porque de todas, de todas, me, me bloquean mis, mis contenidos, y no están malos, se trata de desmentir las, las mentiras, se de desmentir las mentiras, desmentir los fraudes, se trata de decir la verdad y a mí es el que me, me atacan así en, en mis cuentas, no lo puedo creer, no puedo creer. tengo una sensación tan fea de que, de que ser honesto es malo y por eso ahora voy a emprender a hacer creepypastas y a hacer este icebergs, que es lo que están haciendo los chicos de ahora que se dedican a los fenómenos paranormales ni modo el algoritmo me está llevando hacia allá lo voy a hacer de la mejor manera espero les gusten estos icebergs y estas creepypastas pero decir la verdad es algo complicado es algo que no sé por qué lo cuestionan tanto y, y lo ponen como inadecuado entonces pues ya los quiero mucho y mañana estamos mañana estamos y yo les aviso si me regresaron en TikTok o no, ¿ok? Ahora sí, descanso. Las historias han sido contadas. Gracias, chicos. Gra y gracias, un abrazo a todos. Han sido revelados. Y gracias, noche, Beatriz. Tus sueños no serán los mismos. Porque acabas de tener un... Bye. En huevo, como lo desconocieron. Voy a hacer ejercicio y después subo los packs. Siguate ¿Sí, de haciendo eso. Descansen. Bye Sakura. Bye Gray. Bye Luigi. Descansen.